y bueno, estamos grabando la sesión eh, por favor eh, esto es importante para, nos, para nosotras porque eh, vamos a dejar el material disponible para las personas que no puedan asistir el día de hoy, pues al final las cuatro pues todavía es un horario laboral y este concurso enfocado a personas en las universidades, la sociedad civil y en el gobierno, pues sabemos que todos estamos muy ocupados y ocupadas entonces pues es importante también eh, grabar esto. Eh, pues muchas gracias por estar aquí. Estamos súper contentos de tener la, esta agenda, digamos, muy importante de formación, porque este proyecto de Mejores Calles para México es un concurso, también es una publicación, es un reconocimiento, es documentación, es generar eh, materiales de conocimiento, generar proyectos, pero también es formar capacidades. Entonces hay toda una estrategia de formación de capacidades sabiendo que la mejor manera de aprender algo es haciéndolo. Entonces ya simplemente participando están generando ese poder de diseño y esas capacidades extras que a lo mejor ya tienen y por eso van a ganar o a lo mejor las están formando. Y la idea de esta formación es complementar los proyectos que están trabajando con eh, algunos talleres eh, que estamos haciendo. Sí, vamos a tener preguntas al final con algunos talleres que estamos haciendo. Hoy estamos en el primer taller, eh, Diseño de calles completas en ciudades mexicanas, que tiene algunos tópicos muy interesantes, por ejemplo, cómo eh, diseño con perspectiva de género y algunas cosas más que espero que puedan disfrutar y aprender el día de hoy. Eh, antes de pasar a la siguiente diapositiva, bueno, ya pasamos a la siguiente diapositiva donde está el evento, también quiero eh, reconocer algo que sucedió el día de hoy en, en Nuevo León, en Monterrey, y que habla eh, de la importancia del diseño de calles para todas las personas. Eh, había una reforma eh, a la Ley de Movilidad y Accesibilidad del Estado de Nuevo León, eh, que se promovió y que se aprobó en el Congreso, que tenía algunas confusiones, no? Eh, por ejemplo, conocía una norma técnica de la SST que hoy está en proceso de ser actualizada como una guía para hacer infraestructura ciclista que en realidad no era tan conveniente y que está enfocada en carreteras más que en ciudades y en las ciudades es importante que estamos hablando de calles y de calles completas. El día de hoy eh, con el apoyo y la, digamos, la, de la sociedad civil y el y las, digamos, una sociedad civil muy vocal, muy técnica, muy capaz, Les reconozco a Pueblo Bicicletero, a Distrito Tech, a Red Movac y a muchas y muchos más en Nuevo León, este apoyo el gobernador eh, Samuel García vetó eh, esta, esta reforma y digamos este digamos, paso hacia atrás que se estaba dando pues ya no se dio, entonces vamos a aprovechar que este freno ahora se vuelva un paso hacia adelante y que recibamos muchos proyectos de la zona metropolitana de Monterrey o de otros municipios en el estado de Nuevo León eh, creo que pueden proponer eh, tranquilamente hacer ciclovías. Y bueno, después de este eh, preámbulo inesperado, les digo la agenda, eh, yo seguro ya leyeron, vamos a tener esta presentación de Calles Completas, Infraestructura para Movilidad Activa, eh, que presenta berenice Pérez, Coordinadora de Diseño Vial y Movilidad Activa de ITDP México, quien eh, además se ha vuelto una experta en diseño con perspectiva de género, y ya yo sé que ha puesto algunos elementos de esto en su, en su presentación. Después vamos a ver algunos ejem un ejemplo padrísimo, o dos ejemplos padrísimos de lo que está haciendo Distrito Tech alrededor del campus eh, principal del Tecnológico de Monterrey, donde estamos viendo una transformación increíble. Hemos visto ya fotos de la gente disfrutando ese espacio público. Así que, Eduardo, muchas gracias por compartirnos este, esta experiencia. Eduardo Aguilar es gerente de planes y proyectos urbanos de Distrito Tech. Y después veremos una presentación de herramientas tecnológicas en el diseño de calles completas de Néstor Jaimes, especialista técnico de Autodesk. Esto también es fundamental, complementar eh, la capacidad de diseño, digamos, de la geometría de las calles con la capacidad de modelar y poder calcular los flujos eh, de personas más que de automóviles. Las herramientas que nos da Autodesk nos permiten hacer esto. Y entonces cuando hay o posiciona un proyecto y se ve que la calle en realidad es más eficiente, como estamos proponiendo, o si no es más eficiente se puede modelar, podemos meterle los semáforos, podemos meterle los anchos de banqueta, distintas cuestiones para realmente hacer los diseños mejores y más eficientes. Y esto es algo que se puede hacer y que se ha simplificado como se hace gracias a este tipo de herramientas tecnológicas a las que todas y todos ustedes pues pueden acceder como prueba y que los... Eh, ganadores pues también se van a dar unas licencias así que eso es algo pues, muy interesante muy contento y al final eh, como nos preguntaba Ruth tendremos una sesión de preguntas y respuestas la que sigue por favor y bueno nada más recordarles brevemente el concurso lo lanzamos el 18 de mayo la convocatoria está abierta ahora eh, tenemos hasta el viernes, el 3 de junio, para recibir preguntas y respuestas. Estaremos compartiendo todas las preguntas y, y sus respuestas con todas las personas que se inscriban. Y tenemos también en este momento esta serie de talleres y capacitaciones para el diseño de calles completas, que iniciamos el día de hoy. La convocatoria cierra el 24 de junio y pasamos a una etapa de evaluación de las propuestas iniciales. Al, a los equipos finalistas, que pueden ser hasta cinco, les notificaremos que pasaron eh, el 4 de julio y tendremos una serie de talleres con ellos y sesiones de retroalimentación con el jurado para que se mejoren estas propuestas y haya estas capacitaciones adicionales y podamos anunciar a la propuesta ganadora a inicios de septiembre. Eh, que Esperamos que sea un evento presencial y si es posible en la ciudad que, donde esté el equipo ganador. La que sigue, por favor. Y bueno, en esta primera etapa del concurso les invito a que, se re, a que registren sus propuestas, eh, vamos a estar revisando, vamos a estar evaluando, tendrán este correo de confirmación, por favor no olviden los requisitos de postulación, como llenar el formato de inscripción de propuestas, ya tenemos muchos eh, formatos que, de, de distintos equipos, Desarrollen su propuesta y contesten el cuestionario de propuesta y suban sus A2 en el formato libre. Pero también al llenar su, re, su formato de inscripción van a recibir un ejemplo de cómo podrían llenar eso. No, está, no es eso. no es un ejemplo para limitar su creatividad, sino más bien para alimentarla. Y bueno, ahí pueden enviar su propuesta gráfica al correo mejorescalles.itdp.org. La que sigue, por favor. Eh, en la segunda etapa, eh, los equipos finalistas van a exponer sus proyectos al jurado, van a tener esta retroalimentación, vamos a poder fortalecer las propuestas con, con apoyo de, de todos y todos, y se seleccionará la propuesta ganadora. Es muy importante considerar que la propuesta ajustada puede tener hasta cinco láminas. Hay que realizar un video de, con herramientas Autodesk, como las que vamos a ver el día de hoy, que explique el funcionamiento de la calle, y no se preocupen para quienes no tengan estas capacidades todavía desarrolladas, hoy es el primer taller, tendremos dos más en esta primera etapa, y en la segunda etapa trabajaremos y nos aseguraremos que los hasta cinco equipos ganadores tengan estas eh, capacidades de modelación. Y enviar estos eh, contenidos a, otra vez, eh, mejorescalles.itdp.org. La que sigue, por favor. Y ahora sí, Bene, arráncate. Listo, pues muchas gracias Gonzalo. Y bueno, pues vamos a iniciar esta primera parte del taller con eh, la presentación de Calles Completas, Infraestructura para la Movilidad Activa. Y eh, justo me gustaría empezar eh, explicando qué son las Calles Completas, ¿no? Las calles completas son estas vías que eh, son diseñadas para la convivencia armónica entre todas las personas usuarias. Son diseñadas y operadas pues, para proveer seguridad, accesibilidad y, por supuesto, viajes saludables a cualquier persona usuaria, sin importar su edad, género u modo de transporte que elija para desplazarse. ¿Qué es lo que ocurre en estas calles completas? Pues las calles completas se conceptualizan a partir de la jerarquía de la movilidad urbana sustentable. Esta jerarquía nos establece just, justamente las personas usuarias que tienen mayor prioridad de uso en el espacio público y como lo pueden ver en la slide, las principales personas usuarias eh, de mayor prioridad son las personas a pie, personas en bicicleta. Sin embargo, también es importante eh, considerar a las personas usuarias y operadoras del transporte público, así como vehículos de emergencia. Por supuesto, también personas usuarias y operadoras de transporte de carga y eh, de menor prioridad, pero eh, de en consideración dentro de este diseño de calles, las personas usuarias de vehículos particulares motorizados. Si bien eh, el manual de calles nos establece una serie de principios de diseño urbano vial, pues justamente es importante introducir estos principios al diseño de calles completas. El primero de ellos es la inclusión social y equidad, que justamente quiere decir que todas las calles eh, deben de estar diseñadas para eh, mejorar la movilidad y accesibilidad de todas las personas usuarias. Por ello, es importante integrar criterios de diseño universal, asimismo como perspectiva de género y por supuesto prioridad, eh, priorizar a las personas usuarias más vulnerables de la vía. Con respecto a la seguridad personal y vial, pues el diseño que nosotros vayamos a proponer eh, en este eh, primer, primer acercamiento al diseño de calles completas debe proveer seguridad eh, para todas las personas usuarias a través de la incorporación de diversos usos de suelo, también un diseño legible, que es decir, que permita a las personas usuarias pues, navegar el espacio público de manera, manera autónoma y por supuesto cuando hablamos de participación social es importante desde que el inicio de esta eh, análisis y conceptualización del diseño de calles pues las personas o la comunidad eh, pueda participar en la toma de decisiones. Por otro lado otro de los principios que se establecen son la sustentabilidad. Esto quiere decir que nuestra calle debe estar conectada a una red que nos desplace o que nos conecte justamente con orígenes y destinos. También eh, nuestro diseño debe estar preparado para cualquier situación fortuita, como lo que ocurrió ahora en la pandemia por COVID-19, que justamente varias calles fueran abiertas al tránsito peatonal y también para las personas trabajadoras del espacio público. Y por supuesto, nuestro diseño debe priorizar los modos de transporte sustentables. El último principio a incorporar dentro de este diseño de calles completas es la resiliencia, justamente es que en nuestro diseño se implementen materiales de calidad que puedan tener un mantenimiento y una larga duración. También eh, que sea permeable, es decir, que nuestras calles pues nos generen, no, no, o más bien no sean barreras para la movilidad de cualquier persona usuaria. Y por supuesto también que eh, se integren criterios de infraestructura verde, esto para eh, mitigar las externalidades causadas por el cambio climático. Algunos de los elementos de las calles completas pues son principalmente la infraestructura peatonal, ciclista, de transporte público. Eh, sin embargo, eh, es importante aquí eh, mencionarles que no, toda, que no todas las calles pueden tener eh, toda la infraestructura que se menciona. ¿Por qué es esto? Porque todas las calles están dentro de un entorno, desde un entorno especial o un contexto particular que eh, justamente manifiesta una serie de necesidades. Por ende, nosotros como personas planeadoras y diseñadoras debemos de comenzar a tomar decisiones eh, modales que es decir, que debemos de identificar las principales personas usuarias que eh, tienen necesidades en este espacio y a su vez eh, proponer soluciones a, a esas problemáticas. La otra, eh, el otro elemento es que estas calles se integran justamente al diseño del entorno. no? Eh, por ejemplo, aquí en la imagen, como lo pueden observar, tenemos al paseo Fray Antonio Alcalde, que justamente se encuentra eh, dentro de un Centro Histórico, eh, la cual pues antes tenía como mucho flujo ve vehicular y ahora fue eh, otorgado este espacio para las personas a pie, ciclistas y por supuesto también se, se, se puede acceder en vehículo, pero en menor volumen. Por otro lado, es importante que nuestras calles completas implementemos infraestructura verde y paisaje. Esto nos permite justamente pues, generar confort en nuestros trayectos y además pues, ayudar a, a nuestras calles a, a responder ante situaciones como inundaciones u otras. Por otro lado, eh, también es eh, elemental o esencial integrar sistemas de información. ¿no? Tanto para la movilidad peatonal, ciclista y de transporte público, que justamente como anteriormente lo comentaba, es importante que eh, nuestro diseño pueda eh, ofrecer una elegibilidad y una navegación autónoma. Just, eh, por otro lado, pues cuando nosotros comenzamos a enseñar, es importante comenzar a analizar cuál es la vocación de nuestra vía. La vocación de la vía consta de tres elementos principales. El primero de ellos es que debemos identificar su función. Todas las vías urbanas pues, cumplen con dos funciones, que es de movilidad y habitabilidad. Cuando mencionamos eh, la función de habitabilidad, nos referimos prácticamente a, a la capacidad de la vía. ¿no? Entre mayor velocidad, mayor capacidad de la vía tendrá nuestra, nuestra calle. Cuando hablamos de habitabilidad, nos, nos referimos más a esta eficiencia que suelen tener las calles, justamente para generar experiencias en el espacio público. Por lo tanto, eh, una calle con menor eh, velocidad pues, va a otorgar mayor accesibilidad a bienes y servicios, que por lo tanto generar más vida en el espacio público. El segundo elemento de la vocación de la vía es la forma. Esto eh, ya nosotros, o la mayoría lo conoce, eh, justamente eh, nos referimos a si nuestra vía es una vía primaria, secundaria o terciaria. El manual de calles establece nueve tipologías. Justamente tenemos vías primarias con un nivel de habitabilidad 1, 2 y 3, o también vías eh, terciarias con un nivel de habitabilidad 1, 2 y 3. Un ejemplo de una vía terciaria con nivel de habitabilidad 3 puede ser la calle Madero, acá en la Ciudad de México, que justamente pues, es una vía más peatonal que se encuentra en el centro histórico. Por último... Dentro de esta vocación de la vía es importante que comencemos a analizar el uso, es decir, pues el uso prioritario que, que se le da a la calle, ¿no? las actividades que se generan en esta. Y como se los comentaba anteriormente, eh, entre menor velocidad, mayor flujo de personas a pie existirán. Entre mayor, entre mayor velocidad, eh, más personas usuarias, conductoras de, de vehículos motorizados van a estar presentes. Ahora, ¿cómo podemos justamente eh, generar nuestras calles completas? Pues a partir de la redistribución del espacio vial. no. Eh, justamente existe un método eh, llamado y conocido como dieta de calle que nos permite reducir el ancho de los carriles vehiculares y a su vez también reducir el espacio destinado para los vehículos particulares. Eh, esta reducción del espacio vehicular nos permite, eh, por lo tanto, pues otorgar espacio para otros modos de transporte, principalmente sustentables. Ahora, bien, eh, justamente en uno de los principios de diseño urbano vial hablamos sobre la, y la integración de la perspectiva de género en el diseño de calles, pero ¿por qué es importante incluirla? Justamente eh, es importante incluirla porque eh, varios estudios y diagnósticos nos han demostrado que la movilidad entre mujeres y hombres es distinta. Por lo general, las mujeres realizamos pues eh, viajes poligonales, es decir, que múltiples y con diferentes objetivos. ¿no? Las mujeres también al comenzar a tomar decisiones de viaje, consideramos ciertas variables. ¿no? Una de ellas es el horario. Preferimos movernos durante el día que en la noche porque para nosotras hay mayor percepción de seguridad. Por otro lado, también consideramos la seguridad del modo de transporte en la que nos vamos a mover, la seguridad vial y por supuesto las labores domésticas y de cuidado. Algunos patrones de la movilidad de las mujeres son que nosotras generamos eh, viajes complejos y cortos. Algunos de estos viajes son de trabajo remunerado, doméstico o bien de cuidado. Además, suelen ser dispersos, más cortos y con muchas paradas. Y a su vez realizamos también viajes acompañadas, o, ya sea por niñas o niños, o también por personas adultas mayores. Por otro lado, eh, las mujeres suelen tener una mayor dependencia del transporte público, por lo tanto, eh, lo utilizan más en horarios de baja afluencia, pero con un servicio discontinuo. También al ser nuestros viajes cortos, pues generamos y optamos por realizar estos viajes a pie. A pie. Asimismo, cuando debemos de realizar eh, viajes de cuidado, pues utilizamos los modos de transporte motorizados. Sin embargo, eh, también otra de las alternativas que podríamos utilizar son la bicicleta. Sin embargo, existe eh, una brecha de, de uso de la bicicleta debido a la percepción de seguridad que eh, este vehículo genera hacia las mujeres debido a la falta de infraestructura segura. Dentro de estos patrones de viaje eh, hemos estado hablando justamente sobre eh, algunos viajes de cuidado y me gustaría mencionarles de qué va esto. Eh, justamente eh, movilidad del cuidado es, es un término acuñado por Inés Sánchez de Madariaga, que es una arquitecta y urbanista española, la cual nos menciona que la movilidad del cuidado del cuidado se refiere a este trabajo no remunerado que en su mayoría realizan mujeres para el cuidado de otras personas, principalmente para personas eh, vulnerables como niñas y niños y personas adultas mayores. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre eh, en el transporte público y en el espacio público? Pues por lo general las mujeres sufren mayor violencia sexual en estos, en estos sitios. De acuerdo a la encuesta sobre la violencia eh, sexual en el transporte y otros espacios públicos en la Ciudad de México, eh, encuesta realizada a 3214 usuarias, eh, nos menciona que el 85% 88.5% de las personas han sido víctimas de alguna violencia sexual en el transporte público y en el espacio público. Asimismo, eh, los hechos eh, que, o los lugares donde más ocurren estos hechos son el metro y la calle. ¿no? Eh, este, es importante mencionar que el 54.4% de las mujeres encuestadas, pues justamente nos mencionaron que se sienten más inseguras o inseguras en el transporte público. Entonces, eh, estos datos que les estoy otorgando es prácticamente para comenzar a entender por qué es importante incluir la perspectiva de género. También es importante mencionar que cuando hablamos de perspectiva de género, no solamente nos estamos refiriendo a mujeres, a mujeres sino también a niñas y niños. Como se los comentaba, eh, ¿qué es lo que pasa con las infancias? Pues las principales problemáticas para la movilidad de las niñas y los niños en las ciudades son la seguridad vial. En México, justamente los siniestros de tránsito son la segunda causa de muertes en niñas y niños de entre 5 y 9 años y adolescentes de 10 a 19 años. Esto principalmente por la falta de, de eh, un diseño adecuado para mejorar la movilidad de las niñas en su entorno. Eh, también eh, hay un, una problemática en cuanto a la calidad del aire. ¿Por qué ocurre esto? Pues si bien pues, la contaminación como tal genera un deterioro a, a la salud, para los niños es mayor, ¿no? debido a que su sistema respiratorio pues, aún se encuentra en desarrollo. Entonces, las niñas y los niños, al ser unas personas más, más bajas, más pequeñas y estar en mayor o en cercanía al arroyo a vial, pues justamente están más expuestas a los contaminantes o a la contaminación vehicular. ¿no? Esto a su vez genera pues, justamente un aumento en las infecciones respiratorias, también afectaciones cardiovasculares y por supuesto también afectaciones a la salud mental. Ahora bien, teniendo todo este panorama, justamente me gustaría eh, a platicarles un poquito más sobre la infraestructura para la movilidad peatonal y bueno, eh, principalmente pues cómo se constituye la calle. La calle se constituye de eh, dos zonas principales, una de ellas es la banqueta y el otro es el arroyo vial. En la banqueta eh, solemos encontrar estas franjas de fachada, franjas de circulación peatonal, eh, franjas de mobiliario urbano y de vegetación. En el caso del arroyo vial, pues solemos encontrar carriles de circulación exclusiva, ya sea compartido segregada, carriles para el transporte público y carriles para la circulación vehicular. Eh, como lo pueden ver en el slide, eh, justamente mencionó cuál es la diferencia entre las zonas urbanas y las zonas rurales. En la mayoría de las zonas urbanas vamos a encontrar siempre, o por lo general, banquetas para el desplazamiento peatonal. En algunos casos, y eh, dependiendo del contexto, si eh, su calle se encuentra, por ejemplo, en una zona rural, etcétera, pues a lo mejor de, debido a las costumbres, a la cultura, etcétera, van a existir senderos para la movilidad activa. Eh, teniendo en cuenta las franjas anteriores de la banqueta, pues justamente aquí les proporcionamos unos, unas dimensiones mínimas a, a considerar en el diseño de su propuesta. En cuanto a la franja de fachada, la dimensión mínima que ésta debe de, de, de considerar es de 0.5 metros. Eh, en el caso contrario, la franja de circulación peatonal, que es esta franja que no debe de contar con obstrucciones eh, para la circulación de cualquier persona, de una persona con discapacidad, etc. Eh, se sugiere un mínimo de 1.80 eh, metros, principalmente en zonas residenciales, 2.4 metros mínimos en centros urbanos, zonas escolares o áreas comerciales, esto principalmente por los flujos peatonales que pueden ocurrir en estos entornos. Eh, por otro lado, en cuanto a la franja de mobiliario urbano y vegetación, el mínimo recomendable son 0.6 metros. Sin embargo, eh, pues es importante destacar la funcionalidad de esta franja eh, de mobiliario y vegetación debido a que eh, al contar con estos tipos de buffers eh, de vegetación, pues eh, la circulación peatonal y el arroyo vial pues, se encuentran a una distancia considerable, por lo tanto esto dis, disminuye la exposición de las niñas y los niños a la contaminación vehicular. Eh, de manera general, eh, es importante que cuando nosotros diseñemos nuestras banquetas, consideremos a todas las personas usuarias que pueden hacer uso de la misma. Eh, alguna persona adulta con carga, algunas personas con ayudas técnicas y a, y a su vez también personas con carriolas. Aquí es cuando empezamos a incluir la perspectiva de género, empezar a entender cómo se están desplazando mujeres, hombres, eh, padres de familia, etcétera, cuáles son eh, los, las necesidades de movilidad que ellos requieren satisfacer en sus desplazamientos, etcétera, y por supuesto también familias. Esta información, si ustedes igual están interesados en conocer un poquito más, eh, se encuentra en la guía de diseño de calles para niños, desarrollada en el 2020 por NACTO. Ahora bien, ¿cuáles son las dimensiones mínimas a considerar de las banquetas? Pues eh, para calles primarias de nivel de habitabilidad 1, 2 y 3, eh, la dimensión mínima son de 4 metros. Por otro lado... Para eh, secundarias eh, va de los 3.30 a los 4 metros y terciarias se, eh, se pues sigue la misma eh, sintonía de 3.30 a 4 metros. Esto depende mucho de los flujos peatonales que existan en la banqueta y también de las oportunidades que se generen para realizar la distribución del espacio vial. Algunos elementos a considerar en la infraestructura peatonal justamente pues, son nuestras intersecciones, ¿no? Eh, para que las niñas y los niños sean vistos en esas intersecciones y también cualquier otra persona eh, que se desplace eh, a pie, pues justamente se recomienda que entre los 6 y 8 metros desde las intersecciones se prohíba el estacionamiento en vía pública, además de evitar obstrucciones visuales entre los 3 y 5 metros antes de los cruces peatonales. Por otro lado, eh, igual es importante implementar cruces peatonales, ya sean estos a nivel de calle o de banqueta y eh, siempre se recomienda un ancho mínimo de 4 metros. En aquellas zonas donde haya mayor flujo peatonal, pues la, el espacio, la longitud justamente de estos cruces puede ser mayor. Por otro lado, eh, algunas de las Em, estrategias o sí para el rediseño de calles pues pueden ser as, estas extensiones de banqueta como lo pueden ver en la imagen son estas famosas orejas que nosotros les decimos orejas que permiten justamente reducir la distancia del cruce y asimismo pues aumentar la visibilidad de las personas que van a cruzar. Por lo general este tipo de extensiones se ubican sobre calles eh, secundarias y locales secundarias en aquellas donde eh, el estacionamiento puede público pues se encuentre permitido. En cuanto a las rampas, justamente eh, las pendientes que se recomiendan idealmente son del 8%, pero también puede tener un máximo del 10%, esto considerando a, a las personas con discapacidad y por supuesto también a personas que se encuentren empujando cochecitos, ¿no? Ay, me salte. Listo. En eh, la siguiente slide eh, podemos encontrar otros elementos que son las isletas. Estas isletas permiten justamente acortar la distancia de los cruces y por lo general pues, se ubican en calles con más de tres carriles de circulación. La dimensión mínima de las isletas va de 1 ocho metros a 2.4 metros. ¿Esto por qué? Porque eh, considerando como todas las personas usuarias de la vía que se pueden mover a pie, pues justamente permitiremos que ya sean niñas y niños en cochecitos, sillas de ruedas, etcétera, puedan permanecer juntos en esta zona de resguardo. La longitud mínima de estas isletas son de 4 eh, metros, sin embargo, pues puede eh, acoplarse a la dimensión del cruce, que recuerden no debe de ser menor de esta dimensión. En cuanto a la infraestructura verde, eh, es importante eh, implementarla, esto porque justamente eh, nos genera confort en nuestros trayectos. Sin embargo, si eh, debido eh, a nuestro espacio o si nuestro espacio de la banqueta se encuentra eh, limitado, pues podemos integrar otro tipo de infraestructura verde, ¿no? como es eh, colocar macetas o bien eh, se pueden colocar árboles, pero no en eh, manera de jardineras, sino más utilizando rejillas para el que el tránsito a pie sea más cómodo y seguro. ¿Cómo podemos hacer que nuestras calles sean más seguras para todos y todos? Y pues bueno, aquí en este slide... Eh, les comparto una serie de recomendaciones a integrar en el diseño de calle y es principalmente que, eh, pues a través de los servicios urbanos podemos generar una percepción de seguridad mayor, ¿no? A través de la implementación de iluminación eh, pública peatonal y vehicular en zona para evitar zonas oscuras, también de la limpieza y mantenimiento de algunas calles y jardineras, que esto, pues justamente a todas y todos nos genera una percepción de seguridad. Eh, por otro lado, en cuanto a la infraestructura vial, es indispensable colocar señal, señalética vertical y horizontal, asimismo como contar con cursos eh, cortos y seguros, y eh, pues justamente teniendo en cuenta la accesibilidad universal, pues es importante que nuestros pavimentos, tanto viales como de las banquetas, se encuentren en buen estado. Por otro lado, eh, para lograr la apropiación del espacio público es importante incluir a, a la ciudadanía, esto a través de procesos de participación que nos permitan justamente generar eh, algunas estrategias como la implementación de murales u otras para que la ciudadanía se apropie del espacio y por ende pues se mantenga eh, en un buen estado. Ahora bien, y creo que es un tema importante que a veces eh, no hay mucha información al respecto. ¿Qué pasa si la calle cuenta con personas trabajadoras del espacio público? Eh, pues bien, eh, desde el IPTB buscamos la coexistencia del derecho al trabajo en el espacio público y la movilidad. Eh, por, eh, por su naturaleza, las personas trabajadoras del espacio público pues, generan vigilancia voluntaria en la calle, por lo tanto, eh, nuestra percepción de seguridad puede aumentar e inclusive pues, pueden ser agentes importantes para el apoyo a cualquier persona en caso que sufra algún delito o bien acoso sexual callejero. Algunas de las consideraciones y necesidades de estas personas trabajadoras en el espacio son que principalmente ellas se ubican en zonas con alto flujo peatonal, por ello siempre eh, podemos observar que en las intersecciones o bien en accesos a, tra a transporte público siempre se van a ubicar. Además, eh, importante a considerar es que ellas no cuentan con todas las facilidades para poder ejercer su derecho. ¿A qué nos referimos con esto? Es que ellas no cuentan con, con baños, ni siquiera con eh, iluminación, ni con espacios para recolección de residuos. Por lo tanto, si nosotros pensamos incluir a estas personas trabajadoras del espacio público en nuestro diseño, es importante a a a, a analizar y considerar sus necesidades. A partir de esto que les he comentado, justamente eh, las personas trabajadoras del espacio se pueden ubicar en dos zonas de la calle. La primera de ellas es la, sobre la banqueta y eh, también en el, el arroyo vehicular. Justo en esta slide eh, les colocamos una serie de ejemplos en donde las personas trabajadoras se pueden ubicar y en el primer caso, pues eh, ellas se pueden eh, ubicar en la franja de fachada si, siempre y cuando no obstruyan la visibilidad del interior eh, de los edificios hacia el exterior, también en la franja de mobiliario urbano y por supuesto también en algunas extensiones de banqueta También se pueden ubicar en el arroyo vial, eh, justamente en zonas o vías secundarias que cuenten con eh, estacionamiento permitido. Nosotros podemos proponer eh, ocupar un cajón de estacionamiento para otorgarles un espacio digno a las personas trabajadoras, siempre y cuando pues, también, eh, también cuidemos su seguridad. ¿no? Ahora, eh, bien, pues rápidamente me gustaría platicarles sobre algunos criterios de diseño para la infraestructura para la movilidad de bicicleta. Y bueno, eh, algunos principios básicos a considerar en la infraestructura vial ciclista, pues son que eh, nuestra infraestructura debe de tener un diseño adecuado en las intersecciones, algunos elementos que eh, faciliten la movilidad en bicicleta, así mismo como dispositivos de control del tránsito. Para poder eh, comenzar a proyectar nuestra infraestructura ciclista dentro de nuestra calle, pues es importante identificar a nuestra persona usuaria, ¿no? El espacio destinado a los ciclistas debe de otorgar y debe de poseer espacio para los movimientos laterales al pedalear, también eh, espacio para una distancia, eh, para un rebase seguro y cómodo, y por supuesto también espacio para realizar viajes acompañados, eh, justamente pues en su mayoría eh, implementados o desarrollados por madres o padres de familia con sus hijas e hijos. Algunos de los vehículos que podemos encontrar en nuestras calles pues son estas bicicletas de montaña, bicicletas urbanas, ciclotaxis, triciclos de carga, bicicletas y por supuesto algunos otros como las bicicletas de carga y también bicicletas con sillas para niñas y niños. Dentro de la tipología de carriles de circulación ciclista eh, encontramos seis tipos, ciclovía, ciclocarril carril bus-bici, carril de prioridad ciclista, carril compartido ciclista y de, eh, infraestructura de trazo independiente. Cuando nos referimos a la ciclovía, eh, justamente nos referimos a este carril ubicado sobre el arroyo vial, eh, confinado a través de diferentes eh, elementos, como pueden ser fajas separadoras, elementos de confinamiento como los con bici vegetación o bien alguna área de estacionamiento. Aquí eh, lo recomendable es que nuestra infraestructura cuente con un buffer de 0.5 como mínimo, pero también podemos implementar eh, otros elementos como jardineras que puedan ocupar un espacio de hasta un metro. Eh, justo aquí, eh, como lo mencionaba Gonzalo, es importante considerar la perspectiva de género. Entonces... Eh, Hablando de estos viajes acompañados, es importante también generar infraestructura que nos permita realizar estos desplazamientos seguros y cómodos. Por ello, se recomienda que en aquellas zonas que ustedes identifiquen, eh, que se pueden realizar viajes acompañados, pues nuestra ciclovía tenga una dimensión mínima de 2.2 metros hasta 2.4 en cuanto al ciclocarril, pues justamente este, esta tipología, pues como lo pueden observar en la fotografía, no es un carril segregado, sin embargo se encuentra delimitado por señalamiento horizontal, el cual nos permite otorgarles un espacio a las personas en de bicicleta dentro del arroyo vial. Este tiene una dimensión mínima de 1.50, sin embargo, pues su dimensión va a depender mucho del flujo diario que se tenga de ciclistas en la calle. Por otro lado, también tenemos el carril compartido bus-bici, este por lo general pues, se puede ubicar en calles o arterias eh, colectoras con una velocidad máxima de hasta o 50, 50 kilómetros por hora, y eh, su dimensión va desde los 4.30 a los 5 metros y eh, pues esto nos permite justamente realizar un rebase seguro y cómodo a una distancia de un metro. Algunas otras eh, tipologías que podemos encontrar o implementar en nuestro diseño de calle son principalmente los carriles compartidos de prioridad ciclista y que cuenta con una demisión no menor de 270, eso es importante, porque eh, en este carril eh, el que tiene la prioridad del tránsito es el ciclista, entonces él eh, debe de manejar el espacio del carril, por ello, eh, la dimensión no debe ser menor de 270 ni mayor a 3 metros. Por otro lado, tenemos también eh, el carril compartido ciclista, el cual va desde una dimensión de 390 a 430. Y por último, dentro de estas tipologías, pues encontramos la infraestructura de trazo libre, el cual eh, se recomienda una dimensión mínima de 360 para eh, generar o promover estos viajes acompañados. Algunos elementos a considerar en la infraestructura ciclista pues son islas de refugio para la espera de o cruce seguro de personas en bicicleta, también semáforos ciclistas que podemos implementar en nuestras intersecciones y por supuesto también eh, importante incorporar bicistacionamientos de corta estancia, estos racks, eh, cerca de eh, espacios para el cuidado y también en paradas de transporte público. Su ubicación de los estacionamientos se recomienda que eh, siempre se ubiquen sobre la franja de mobiliario urbano y vegetación. Por otro lado, eh, otros de, de los elementos a considerar en esta infraestructura son los cruces ciclistas. Estos eh, deben de tener un ancho mínimo de dos metros y por supuesto encontrarse paralelos a la trayectoria de los vehículos. También eh, debemos implementar señalamiento vertical, ya sean señales preventivas, restrictivas o informativas. Y asimismo, como el sellamiento horizontal, que son las marcas en pavimento que nos permiten justamente dirigir los flujos ciclistas en la calle. Ahora bien, ¿qué elementos para el diseño de calles eh, seguras para todos y todos podemos implementar en la infraestructura ciclista? Pues bien, carriles de circulación ciclistas segregados eh, en zonas con alta actividad que generen vida pública. Eh, ¿Por qué carriles de circulación ciclista seg segregados? Porque como se les mencionaba, existe una brecha de uso de la bicicleta principalmente entre mujeres. Estudios nos han mencionado justamente que las mujeres se sienten más seguras en infraestructura ciclista. Y pues, justamente eh, lo que buscamos es que más mujeres suban a la bicicleta a través de implementar este tipo de infraestructura que eh, les permita su autonomía. Por otro lado, eh, la, nuestra infraestructura también debe estar conectada con estaciones y paradas de transporte público para generar viajes inter, intermodales. Y otro de los aspectos que por lo general nunca vemos en nuestras ciudades son la implementación de puntos de hidratación y justamente descanso para eh, mejorar la calidad de aquellos viajes acompañados. Por otro lado, en el ámbito de seguridad vial eh, eh, es importante eh, generar zonas de baja velocidad a través de la implementación de estrategias de pacificación de, del tránsito o bien zonas 30 y eh, en cuanto a la seguridad pública, eh, justamente para, para mejorar eh, la percepción de seguridad se recomienda que si durante el trayecto de nuestra infraestructura ciclista existe vegetación o cualquier otro elemento, pues estos se mantengan en mantenimiento. Esto para evitar que existan entornos que, que eh, inciten eh, o promuevan delitos como el robo de bicicletas. También eh, implementar luminarias para mejorar el alumbrado público sobre las ciclovías y, eh, por supuesto, ubicar los estacionamientos en zonas con alta actividad que eh, justamente nos va a generar una mayor percepción de seguridad. Y bueno, sé que es mucha información. Pero eh, el objetivo de, de este, esta primera parte es justamente proveerles algunos elementos técnicos que ustedes puedan implementar ahora en su propuesta que, que nos envíen. Y bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias, Veré. Yo le doy la palabra a Eduardo Aguilar. Eduardo, por favor. Eso. Muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias, Bere, por la presentación y gracias por, por la invitación a participar en este, en este taller. Muy entusiasmado, bueno, pues, la iniciativa eh, para fomentar este tipo de intervenciones en todo México y, pues, compartirles también la experiencia que desde Distrito Tech eh, hemos impulsado para implementar este tipo de calles. Eh, comparto mi pantalla, no sé si... Eh, ya se ve. Bueno, pues, eh, eh, mi nombre es Eduardo Aguilar, estoy a cargo de la creencia de proyectos y planes urbanos en iniciativa del TEC de Monterrey, eh, denominada Distrito TEC. Y en particular, bueno, eh, el objetivo de la presentación es eh, compartirles la experiencia que hemos tenido en el proceso de implementación de calles completas y distintas intervenciones para promover la movilidad activa en el Distrito TEC. Eh, dividir la presentación en tres partes, la introducción, el contexto y pues, compartirles el proceso y algunos eh, aprendizajes que, que se han dado en el mismo Bueno, en cuanto a la introducción, eh, hoy el, eh, como saben, bueno, el 55% de la población mundial vive en ciudades de acuerdo a la ONU, eh, con una tendencia a incrementarse exponencialmente. En el caso de México, el 78% de la población mexicana vive hoy en ciudades, y algo interesante que más del 60% del espacio público de nuestras ciudades está destinado a calle. Entonces, eh, eh, la calle es pues, uno de los espacios públicos más importantes, ya que es el que estructura el espacio privado. Y es el que eh, pues, no, nos da la función, la, la posibilidad de movernos y acceder al derecho a la movilidad para acceder a otros servicios, entretenimiento, empleo, etc. Eh, las ciudades son responsables del 70% de las emisiones del CO2 en el mundo en el contexto global, de acuerdo a, un, a este reporte, y eh, lo importante e interesante es cómo se, se dividen o, o estas emisiones eh, de acuerdo a las actividades que realizamos en los entornos urbanos. Eh, de acuerdo al informe presentado por CDP en el 2018, eh, aproximadamente, eh, dios esto puede variar de acuerdo a la ciudad, pero más o menos el 60% corresponde a edificaciones, el 10%, 9% a desechos, y Alrededor del 30% corresponde al transporte y de ese 30%, pues más o menos el, el equivalente al, al 95% tiene que ver con las calles. Eh, esta, esta emisión pues varía de acuerdo a la ciudad, al modelo de ciudad, pero si tomamos como ejemplo el caso de Ciudad de México, pues es casi el 50% de las emisiones eh, provienen por el transporte, no son generadas por la movilidad o el transporte. En, en ese entorno urbano, otras ciudades, pues, eh, es más, más fuerte la edificación eh, y, bueno, los desechos más o menos traen este promedio. ¿Y cuáles son las causas? No? Eh, una de las principales causas por, por esta condición y estas, estas emisiones, pues, es que el modelo de ciudad dispersa y la segregación de usos ha incrementado. Por aquí, las distancias y los tiempos de traslado, resultando en muchos casos los medios motorizados, la única alternativa para trasladarse de un lugar a otro, recordamos de la ciudad. Por otro lado, pues la falta de infraestructura e, invers e inversión en movilidad sustentable, peatonal, ciclista y de transporte público, pues desincentiva el uso de medios más eficientes y de menor impacto ambiental. Y por último, bueno, la oposición social de quienes históricamente se han privilegiado en el uso del espacio público y los recursos, pues desalienta a muchas autoridades, organizaciones y demás a la implementación de proyectos y políticas públicas en Proa. Entonces, bueno, pues son los principales retos para este tipo de, de iniciativas a nivel pues, internacional, diría, en muchos contextos urbanos. Y ahora hablando, bueno, del caso particular de Distrito Tech, eh, les comento, este es el, el, el área metropolitana de la ciudad de Monterrey. Aquí se ve el Cerro de la Silla, eh, el, el río Santa Catarina, que atraviesa la ciudad de Oriente a Poniente, el centro de la ciudad, la macroplaza es más o menos por esta zona. Y el polígono que se marca aquí en azul es el distrito TEC. Eh, este es, bueno, se ha conocido históricamente como zona TEC, porque pues a pesar de que en los 40, 50, esto era la periferia de la ciudad, pues hoy está a partir de la, de la fundación del TEC y la, la construcción del campus, pues esta zona empieza a generar, a, a generar ciertas actividades económicas, académicas, culturales en torno a la universidad, y hoy pues se ubica... Eh, en, una, en una ubicación muy estratégica prácticamente en el centro de la ciudad. Sin embargo, bueno, en, en, en, cuando surge esta iniciativa en el 2012, las condiciones pues eran muy desalentadoras. Este es un polígono de 452 hectáreas con eh, 16 mil habitantes, pero que traía una tendencia de pérdida de población por los últimos 10 años, eh, muy baja densidad, una alta incidencia delictiva, ¿no? y esta, esta condición, bueno, pues empezó a, a activar a organizaciones, al TEC de Monterrey, a los vecinos y autoridades para trabajar en una estrategia, en una, inicia, una iniciativa de regeneración urbana para recuperar este entorno. ¿Qué es Distrito TEC? Es una iniciativa de desarrollo económico, social y urbano impulsado por el Tecnológico de Monterrey junto con autoridades y vecinos que tiene como objetivos, primero, crear un distrito renovado, seguro, atractivo y bien conectado. Ahí es donde bueno las calles y el espacio público en el plano físico, pues se vuelve trascendental. Que impulsen la calidad de vida de la comunidad y atraigan a habitantes. Desarrollar también un sitio que detona la investigación, la innovación y el emprendimiento a través de la vinculación entre la academia, las empresas y el sector público que lleven a Monterrey a una economía del conocimiento. Esta es una zona que por su vocación, pues atrae estudiantes y talentos de todo el mundo, pero que una vez que se gradúan o terminan su preparación, pues prefieren eh, migrar a otras ciudades, o en su caso, si deciden establecerse en Monterrey, pues lo hacen en otras zonas de la ciudad. Entonces el objetivo es no solo atraer, eh, eh, crear talento y atraerlo, sino mantenerlo en este edificio. Un poco la historia, a manera de resumen. Eh, bueno, primero en el, eh, cuando se empieza a trabajar en coordinación autoridades y vecinos, primero el municipio de Monterrey publica el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, eh, para todo el municipio en el 2013. Posteriormente, vecinos de las colonias y demás acuerdan las prioridades y la visión para el distrito TEC, donde el espacio público, la movilidad, entre otros temas, la seguridad, se vuelven una prioridad o se establecen como prioridad. El Ayuntamiento de Monterrey en el 2015 aprueba el programa parcial del distrito TEC. Esto es muy importante porque ahí se establece como una de las estrategias la creación de calles completas o la implementación de este modelo de calles en el 2015 para distintos corredores estratégicos. Eh, como saben, bueno, posteriormente en el 2016 se aprueba la Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial, donde pues ya se empieza a visibilizar el tema de movilidad. En 2017 se aprueba la Ley de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial para el Estado de Nuevo León, en el caso particular de Nuevo León. Y eh, otro eh, paso muy importante para el caso de Distrito TEC es la creación de un fideicomiso Distrito TEC que es el modelo financiero para la ejecución de estas obras, que más adelante describo Y bueno, entrando ya al, al modelo específico y cómo se han ido implementando estas obras, en el caso de Distrito Tech, pues primero, eh, como ya nos comentó Berenice, pues un poco la definición de una calle completa. Esta es una eh, visualización que usamos recurrentemente que es pues, este espacio que permite o que considera a todos los usuarios en su diseño, priorizando a los más vulnerables de acuerdo a la pirámide de la movilidad, peatones, ciclistas, eh, continuando por el transporte público, eh, transporte de carga, sin excluir tampoco a los medios motorizados, esto es muy importante, de pronto se piensa que es una guerra entre eh, ciclistas y medios motorizados privados, el objetivo es que todos podamos compartir la calle, y esto también bueno complementado con entornos Activos, con densidad, con usos de suelo que generen estos espacios eh, de encuentros y de eh, eh, conexiones y de servicios. ¿no? Entonces, bueno, esto de acuerdo con ITDP es aquella calle que permite la convivencia de todas las formas de movilidad urbana en un mismo espacio seguro y agradable. Y esto eh, nosotros complementamos también es este espacio que garantice la accesibilidad urbana y fomente los encuentros. A accesibilidad urbana nos referimos también a eh, diversidad de usos y densidad, ¿no? O sea, que existan destinos cercanos para poder acceder en estos medios motorizados, ¿no? parte de, de la infraestructura, pues, también se alimita o requiere de estos servicios, eh, de estas cercanías para poder hacer atractivo o conveniente utilizar la movilidad activa como una alternativa. Perdón. Eh, el marco normativo para el caso del Distrito TEC, pues de entrada está el, eh, a nivel federal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como saben, recientemente una reforma al artículo 4, que reconoce el derecho a la movilidad como un derecho para todas y todas las, todos y todas las personas a nivel federal, ¿no? así como tenemos el derecho a la educación, a la salud, a, a, a otros servicios, pues la, la movilidad es un derecho ya que nos permite acceder a otros, a otros eh, servicios y otros derechos eh, que nos otorga la Constitución. La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial del 2022. Eh, la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad del Estado de Nuevo León, que era la que nos comentaba hace un momento Gonzalo, que, que buscan esta reforma para desincentivar la implementación de bicis en el Estado. El Plan Municipal de Desarrollo Urbano y el Programa Parcial del Distrito TEC, donde se establecen estas normas. Eh, bueno, este, esta, este, este polígono no es el único distrito en Monterrey, es uno de varios, pero eh, el programa parcial se, se publicó en el 2015 y establece la creación de calles completas y otras normas y guías eh, que existen como la norma técnica estatal de infraestructura ciclista, el manual de ciclosidades y el manual de calles de ciudad. Esta es un poco la visión del programa parcial del distrito TEC en términos generales y las estrategias que reconozco, iniciando por el tema que les comentaba de proximidad y accesibilidad donde cuando hablamos de accesibilidad nos referimos a la mezcla de usos y densidades las calles completas y el espacio público que aquí son todas las que se ven en azul por ejemplo, eh, estas calles secundarias que tienen ya o se establecen con esta vocación la creación de un consejo de vecinos que da la legitimidad social y la participación ciudadana de estos proyectos, las promueve y el fideicomiso público que a través de aprovechamientos operativos permitirá generar los fondos para su financiamiento. Y bueno, ahora platicando ya en específico de cómo hemos venido implementando estas calles, cuál ha sido el proceso de implementación, diseño y gestión. En primer lugar, bueno, empezamos una vez que este plan ha sido aprobado por el Ayuntamiento y ya ha pasado por un proceso de consulta pública, empezamos con la elaboración de los estudios de movilidad y los análisis de campo. Eh, a partir de ahí también seguimos con talleres para la conceptualización de proyectos de la mano de autoridades, vecinos y expertos. Posteriormente la definición de conceptos y geometrías, un poco lo que nos platicaba Berenice para la reconfiguración del espacio público y las calles. Después continuamos con la elaboración de proyectos arquitectónicos, ejecutivos y catálogos de conceptos. Eh, posteriormente, ingenierías, electromecánica, pavimento, riego, etc. Eh, digo, aquí podrán eh, ser muy útiles las, las herramientas que nos presenten de autores posteriormente. Eh, después de esto, bueno, la autorización de los proyectos por parte de las autoridades competentes. Continuamos con un proceso de comunicación y socialización y después la implementación. Este es un poco el tipo de estudios que se han hecho para cada una de las calles en términos de movilidad. Algo que es muy importante eh, para sustentar estos proyectos pues es tener datos duros eh, en cada una de las calles para poder hacer intervenciones que sean eficientes para todos los usuarios. Entonces, por ejemplo, hemos hecho muchos estudios orígenes-destino desde el TEC hacia el TEC o distintos eh, captadores de viajes, orígenes, destino importante de la zona. Esto es un poco también los niveles de servicio para cada calle y para cada tipo de usuario, ¿no? Estos datos nos ayudan para sustentar las intervenciones entre distintos eh, eh, participantes, factores. Mucho trabajo de campo, ¿no? O sea, hacemos aforos eh, vehiculares, pistas personales. Eh, generalmente cuando tienes eh, intervenciones en calles, solamente se hacían en foros vehiculares, ¿no? como si los demás usuarios eh, no, no contaran o no, no se consideraban. Entonces, en estos estudios empezamos también a contabilizar los viajes personales, ciclistas, en transporte público, etcétera, a fin de poder justificar las intervenciones y considerar a otros usuarios y usuarios. Esta es una gráfica de cómo, cómo se empieza a ver esto, ¿no? en horas pico, de horas máximas de demanda. Eh, para automóviles, para ciclistas, para personas y esto bueno, lo graficamos y lo empezamos a ver con las áreas así y las autoridades. Niveles de servicio por calle, este, de acuerdo a las fases, aquí tenemos varias calles del distrito TEC, que el programa parcial establece para su intervención, y cómo se van eh, comportando en la situación actual, los niveles de servicio siendo a el mejor y F el peor, tiempos en congestión, etcétera, Y como, eh, algo también muy interesante, de pronto se piensa que una intervención en una calle va a ser eh, menos eficiente los viajes en transporte motorizado, ¿no? en medios motorizados, y bueno, aquí podemos ver, aunque algunas calles quedan afectadas cuando reducimos velocidad, cuando estamos grandes de giro, cuando construimos banquetas o carriles, pues hay otras calles, por ejemplo esta Panujo, que se vuelven más eficientes, o ¿no? que incluso puede lograr un mejor nivel de servicio a través del rediseño, garantizando y priorizando a personas y las condiciones de seguridad de todas las personas, pero que también eh, genera beneficios a los medios localizados. ¿no? Entonces, también estos estudios y estas simulaciones que hacemos nos permite conocer previo a las implementaciones qué impacto se van a generar en cada una de las calles y eh, eh, aunque algunos niveles de servicios son afectados, otras se benefician al hacer cambios de sentido, ¿no? Esto es pues un, un sistema y una red, ¿no? ahora permite eh, diseñar en base a redes, ¿no? Entonces, al hacer una modificación en cuanto a sentidos, en cuanto a capacidades, sincronización semáforica, etcétera, pues impacta a toda la zona, y en muchos de los casos, pues, para beneficio de todos los usuarios. Aquí podemos ver un poco el mapeo de las eh, rutas peatonales, unas gráficas Cómo se, se realizan los viajes campus, ¿no? las intersecciones donde tenemos más cruces peatonales, en qué sentido. Esto bueno para verlo de una forma más gráfica. Y eh, bueno aquí podemos ver también esta perdón, esta visión que tenemos desde el Distrito TEC, ya, ya de las calles completas a partir de estos análisis como un proyecto que construye una red de colección local de conexión local segura impulsa la movilidad sostenible y activa para detonar con ellos la transformación del espacio público en el distrito hacia espacios vibrantes. Este es un poco el plan que se ha venido trabajando. Este es el Campus Monterrey, esta es la Unidad de Garza Asada, una unidad muy importante metropolitana que va de norte a sur, y las distintas instalaciones del campus, y aquí las, como venido, hemos venido haciendo las intervenciones, primero con esta sección que se conoce como la Rosa Monterrey o Garza eh, continuamos con algunas calles, se eh, han ido conectando, inversión pública y privada, y después de un fideicomiso público, pero bueno, estas han sido la, la, las etapas que venimos trabajando desde, desde el 2015. A, a la... Eh, la elaboración de los proyectos, bueno, a partir de la información generada empezamos ya a trabajar en esquemas, ¿no? De cuál va a ser la distribución del espacio público. Nos encontramos, por ejemplo, este caso, que era una calle con tres carriles de circulación oriente-poniente. Un carril que generalmente se utiliza, en muchos casos, pues terminamos utilizando como estacionamiento, ¿no? Eh, que parece ser un carril, que todos entienden como un carril, pero que realmente con uno o dos autos que se estacionen, al haber poca demanda, pues se vuelve un estacionamiento y un espacio subutilizado. Eh, como es el caso de esta calle, eh, que es Luis Elizondo, y solo teníamos banqueta de un lado, ¿no? tenemos banqueta de este lado, y donde era el viejo estadio y los rayados no existía la banqueta, ¿no? había un cordón, nada más para evitar que entrara el agua, pero no teníamos banqueta. El nuevo proyecto reconfigura la calle haciendo ajustes en los anchos, tenemos eh, carriles de 310. Eh, mismo sentido de circulación, pero se elimina el carril de estacionamiento y eso nos permite generar banquetas, en este caso eran de cuatro metros eh, cada una, y además un camellón central. Entonces, bueno, esta reconfiguración del espacio mantiene la misma cantidad de, de carriles, la misma capacidad de servicio, pero eh, simplemente, bueno, se elimina un carril de estacionamiento que tenía muy poca demanda realmente, pero pues eh, implicaba el. La subutilización de este espacio público para cuántos, como esta. Aquí hay alguna sección tipo, eh, aquí Berenice, bueno, nos habló ya en mucho más detalle, pero en el caso de Distrito Tech, pues un poco eh, el, el, el esquema es dar prioridad al, al espacio peatonal. Eh, la sección empieza, pues, hablando de espacios peatonales. Eh, varía mucho según la calle, pero buscamos un mínimo de una franja peatonal libre de obstrucciones o de cualquier equipamiento de más o menos 1.20, como mínimo, pero tenemos algunas que van hasta 4 metros. Una franja de servicios que más o menos anda entre 1.20 y 1.80. Esta franja es muy importante porque es aquí donde colocamos todos los, los equipamientos, eh, arborización, mobiliario. Es aquí donde también alojamos las rampas de acceso a cocheras. Este espacio nos permite... Eh, eh, eh, in, incorporar las rampas para acceder a, a predios privados sin que estas rampas intervengan o afecten la zona de circulación peatonal en cuanto a niveles. Eh, después de esto, bueno, tenemos en algunos casos, dependiendo de la calle, en algunos han hecho pacificación de, de tránsito a través de reductores de velocidad y carriles compartidos, como sería este caso, en otras eh, carriles de estacionamiento y eh, ciclovías. Entonces, bueno, ya dependiendo, las ciclovías. Si son eh, de un sentido o, o de ambos sentidos, buscamos que sea un carril de acuerdo al carril vehicular, eh, de un mínimo de 1.20. Los carriles estamos hablando de 3.10 metros para los vehículos, también buscando que reduzcan la velocidad. Y en el caso que lo ha permitido, se han incorporado también camellones centrales para eh, dividir los sentidos. Y bueno, de, el, el, el, el sentido por calle también generar estos espacios verdes. Eh, áreas de absorción y arborización este es un poco lo que les comentaba en relación a la franja peatonal más o menos cuando este, aquí se ven esta es una franja son de 40, entonces estamos hablando aquí de unos 60 esta sección eh, estamos dejando aquí uno 20 para las rampas, en este caso para eh, colocar luminarias semáforos, olardos, arborización, registros en su caso también buscamos que muchas de las eh, eh, queden aquí las tapas de los registros, etcétera. Eh, aquí es donde también quedan estas rampas, estas rampas vehiculares para, para el acceso a vehículos. Buscamos también que las zonas de rodamiento vehicular eh, eh, sean de concreto para reducir el mantenimiento. Eso también es importantísimo. Eh, buscar elementos de bajo mantenimiento. Eh, nos han dado muy buen resultado los prefabricados en, en las zonas peatonales y también para dar una textura distinta pero en las zonas vehiculares pues, seguimos eh, manteniendo el concreto para evitar eh, temas de mantenimiento, ya que bueno, cuando hay circulación vehicular pues, estas piezas tienden a moverse, a, a romperse, etc. ¿no? El tema de la elaboración de los proyectos, también el tema de la señalización, trabajamos con distintos manuales y guías, incluso bueno, alguna la hemos ido desarrollando, afinando para ciclistas, para peatones para el transporte, eh, eh, vehicular, es, es importantísimo también tenerlo en cuenta en los proyectos, eh, eh, eh, tanto horizontal como vertical. Buscamos reducir eh, los elementos de, de postes y, y mobiliario para señalización, por ejemplo, la, las colocamos en las luminarias, ¿no? entonces traíamos una tendencia que estaba el poste y luego teníamos un, un, otro poste adicional, no tenemos la luminaria y al lado había un poste para poner un letrero, entonces pues un poco de eficiencia en los recursos y limpieza, también evitar menos elementos que, que obstruyan el espacio público. Aquí digo un, un diagrama también muy general de eh, cómo distribuimos el espacio, un andador peatonal, una zona de servicios, en este caso hay un, un, un cruce con eh, tanto, bueno esto con dos fines, ¿no? En cruces seguros, en zonas donde eh, son, son manzanas muy largas y que los cruces peatonales eh, son, son por espacios muy largos, pues buscamos hacer estos cortes para que los peatones y las peatonas puedan cruzar en, en, en espacios más convenientes. Eh, las franjas para las rampas también que les comentaba. El tema también de, de señalización podotáctil en los cruces eh, volardos. Las especies también arbóreas, pues de acuerdo a cada región también la recomendación es que sean eh, de poco mantenimiento. Eh, el tema de riego es, es importante eh, buscamos garantizar el riego de todos los, los eh, árboles por lo menos el primer año, ya sea a través de un sistema de riego o mediante pipas en nuestro presupuesto. Eh, si son los árboles adecuados eh, los, los expertos nos dicen que eh, lo que se busca es garantizar su, su mantenimiento y su, eh, eh, que puedan adaptarse durante el primer año y a partir de ahí, bueno, pues ya eh, ellos con las eh, temporadas de lluvia y, y con los momentos, sobre todo en las zonas acá del norte, eh, eh, se adaptan a, a las a los épocas, a las eh, estaciones climáticas para su desarrollo. Y bueno, hay otras zonas que sí requieren más, que son, pueden ser más estéticas o puntuales, que sí requieren un riego más eh, específico como eh, camillones y jardines. El modelo financiero este también es un tema muy importante y que, eh, bueno, era una de las principales preocupaciones cuando empezamos a trabajar en los planes es cómo vamos a financiar esto, ¿no? Porque Existen muchos proyectos muy buenos que se quedan de pronto en el cajón cuando, eh, por tema de recursos, ¿no? Que de pronto eh, eh, las expectativas se tienen que reducir o, no, o, o se van haciendo por etapas muy lentas. Y lo que se estableció en el caso de Distrito Tech es una herramienta que se llama Aprovechamientos Optativos eh, para Zonas de Mejoramiento, Aprovechamientos Urbanos Optativos, que tiene dos fines, ¿no? Eh, primero, el programa parcial buscaba. El incrementar la densidad, debido a que se había venido perdiendo población, y fomentar la mezcla de usos. Entonces, en estas calles completas se permite el incremento a la densidad a las zonas vecinas y circundantes, pero queda sujeta a una aportación por parte de los interesados para mitigar el impacto que genera este incremento en densidad. Y este impacto o esta mitigación se refiere al espacio público, ¿no? Si hoy. Eh, este una, eh, no sé, aquí hay una familia solamente y esto se, eh, se va a 10 familias, pues bueno, necesitamos mejor espacio público, mejor iluminación, mejorar la infraestructura de drenaje, de iluminación. ¿no? Muchas de las inquietudes que nos manifestaban los vecinos eh, sobre densidad, que siempre es un tema polémico, tenía más que ver con las condiciones y la capacidad de la infraestructura que oponerse en sí al... al a la densidad, ¿no? Y creo que esta sí es una preocupación legítima, ¿no? Cuando decían, oye, pues si sí, hoy el tubo no da y quieren traer más población, pues menos va a dar. Entonces se crea este instrumento que permite que quienes eh, incrementen su densidad aporten para mejorar la infraestructura. Quienes no deseen hacerlo tampoco están obligados, ¿no? Por eso esto es un aprovechamiento urbano objetivo, que eh, Básicamente es una regulación urbana que permite ser partícipes en el financiamiento de la infraestructura a quienes se beneficien por aprovechar, el, por aprovechar un potencial urbano máximo que también está topado, de acuerdo al programa parcial. ¿no? Entonces, establecemos los proyectos, la visión, pero bueno, generar un ciclocarril, arborizar, iluminar, pues requiere fondos y este fondo se va a un fideicomiso que nos permite financiar todas estas obras. ¿no? Entonces, este propietario se beneficia con mayor densidad y eh, hace una aportación a este fondo público. Al final la densidad es un bien público y los bienes son, son bienes públicos que regula el, el ayuntamiento los municipios y que permiten generar este fondo para financiar estas obras de, de espacio público y de infraestructura. Y a su vez pues generan las condiciones de plantas bajas activas, densidad y de usuarios pues, para que estas, estas intervenciones sean eh, eh, sostenibles. Sociabilización bueno, pues este es uno de los temas más, más interesantes y, y que creo que eh, eh, todos nos, nos toca de pronto ser aquí promotores y, y, y difundir los beneficios de estas, de estas iniciativas. Son cambios de paradigmas que de pronto son muy difíciles de entender, eh, como les comentaba al principio, pues principalmente quienes históricamente eh, nos hemos beneficiado por, un, eh, eh, por la inversión en infraestructura, los medios motorizados, de pronto amenaza que se empiece a plantear compartir el espacio público o que esto generará más congestión o que va a afectar mi estilo de vida y pues esto eh, eh, genera muchas inquietudes y, y, y, y oposición a este tipo de intervenciones. Entonces, bueno, pues ahí también hemos trabajado muy de la mano con eh, distintas instituciones, con organizaciones, en eh, el caso de también, con eh, las autoridades pues para empezar a, también a trabajar en la educación y en la comunicación de, de los beneficios de este tipo de intervención. Eh, empezamos, por ejemplo, con transmitir mensajes de cómo se puede replantear la calle. no Hemos eh, eh, creído que la calle es solo para el auto y no se puede usar de otra forma. Eh, cuando el 70% del espacio público se lo destinamos pues a un porcentaje de usuarios eh, eh, limitado y con ciertas condiciones, pues, eh, y, y para ciertos usos solamente, eh, haciendo distintas actividades como pues, urbanismo táctico, un festival que llamamos Callejero, donde una vez a la semana se cierra la calle para eh, eventos culturales, conciertos, eh, jugar soccer, food eh, etc. Y esto, bueno, permite empezar a entender la calle como espacio público para otro uso diferente, con otras eh, posibilidades. Eh, de la mano, bueno, pues empezamos una vez que se definen los proyectos a revisarlos ya en lo particular con los vecinos eh, circundantes, con los usuarios de la zona, con los beneficiados o afectados directamente, ¿no? Eh, de pronto muchas veces hay inquietudes ya muy particulares, ¿no? De, eh, ¿Cómo voy a entrar a mi cochera? Este, ¿Cuánto tiempo va a durar la obra? Eh, ¿Qué afectaciones va a haber? ¿Qué, ¿Qué va a pasar aquí? ¿Cuántos carriles quedan, no? Y muchas veces conforme se van aclarando estos temas personales, pues baja la presión. ¿no? En un principio sí teníamos mucha oposición social, eh, también eso es, es una realidad, eh, porque había muchas eh, desinformación, ¿no? leyendas urbanas que eh, se van a hacer todas las calles peatonales, ¿no? el TEC se va a quedar con las calles, las van a privatizar. Eh, conforme se han ido interveniendo, se va a hacer más tráfico, ¿no? conforme se han venido haciendo las intervenciones basado en estudios, basado en, en experiencias internacionales, eh, buscando la mejor calidad en cuanto a las obras, en cuanto a los acabados, hemos ido ganando mucha confianza también ciudadana, ¿no? Cuando se dan cuenta que los niveles de servicio eh, mejoran en muchos casos, cuando se dan cuenta que la imagen urbana mejora, cuando se dan cuenta que eh, pueden, podemos ya todos movernos de otra forma, ¿no? Eh, entonces empieza a haber mucho más confianza en las intervenciones. Creo que lo difícil siempre es empezar y que esto estas, ejecutar obras que puedan demostrar que mejoran las condiciones de seguridad para todos, que la iluminación es mejor, que el espacio público se va regenerando para bien, pues nos ha ayudado mucho en el caso de Bicotec. Aquí un poco una, eh, lo que hacemos en, en términos de comunicación, este, esta es una calle en particular que se intervino hace dos años, pero bueno, mostrando renders, este, lo, cómo se están ampliando las banquetas, eh, que estamos soterrando instalaciones, la infraestructura ciclista, la arborización, las luminarias, la señalización, un poco el paquete completo de esta intervención y los beneficios esperados. Entonces, bueno, esto es parte de la comunicación. Muy importante también durante la ejecución de las calles, el señalizar, ¿no? el informar qué es lo que está sucediendo en los espacios públicos, ¿no? Aquí hablamos de qué se está, en qué se va a convertir en esta calle, generar páginas eh, para más información, fuentes, eh, señalizar también muchas veces la molestia durante la obra puede empañar todo un proyecto, ¿no? Están cerrando la calle, este, están haciendo más tráfico, entonces eh, analizar rutas alternas para poder hacer todas estas obras. Digo, la complejidad de trabajar sobre el espacio público es que pues, son calles abiertas, ¿no? Y no, no podemos cerrar el paso, en algunos casos, y sí, al transporte vial, uno de los criterios es nunca cerramos a peatones eh, ni a ciclistas, entonces tenemos que garantizar que durante una obra pues, puedan estar circulando eh, personas a pie. Eh, los negocios, ¿no? buscar que tampoco se les afecte, eh, que puedan estar abiertos, que puedan tener accesos por, otros, por otras vías a su, eh, sus clientes, etc. Entonces también es una consideración importante eh, garantizar el acceso, digo los residentes, ¿no? pues, tienen que entrar a sus casas, tienen que hacer trincheras, entonces pues se tiene que programar, informar y, y hacer en coordinación con los vecinos. Eh, cuidamos mucho durante estas obras la seguridad de, los, de todas las, las personas. Aquí vemos peatones donde confinamos mientras se trabaja la banqueta o el ciclocarril, pues que existan estas condiciones de, de semifinación. Un poco esta foto aérea también. Eh, eh, buscamos que siempre estén limpias, ordenadas y señalizadas las obras con bandereros. Este es un, eh, un programa también que compartimos con, con todos los involucrados en cuanto a montos de inversión, públicos, privados, todo esto es transparente, las fechas de inicio, las fechas de terminación, las etapas que vamos a eh, interviniendo, los avances financieros. Y bueno, pues estos son ya un poco los, los resultados de las calles cuando empiezan a transformarse, ¿no? unas calles que pues eran eh, bastante hostiles, ¿no? eh, eh, había poco... No había banquetas, aquí en este caso está arborizada, pero también eh, fachadas ciegas, sin ninguna actividad, sin ningún tema atractivo para moverse eh, en otro sistema que no es el auto, mobiliario urbano, cámaras de seguridad. Eh, estos son algunos de los cruces seguros que también implementamos. Este es otro de los entornos que teníamos alrededor de un campus, ¿no? imagínense pues, estas fachadas ciegas aquí pues caminar de noche, yo creo que era el último lugar donde nadie queríamos estar, ¿no? Nadie te ve, no ves a nadie y, bueno, se, se han eliminado también fronteras y se busca abrir, no solamente mejorar el espacio para la movilidad con calles completas, sino también generar estas plantas bajas activas que estos son aulas, por ejemplo, que antes pues estaban cerradas y ahora se abren hacia la calle y eh, puede verse desde y hacia el campus, ¿sí? desde los la Facultad de Arquitectura, este es el tipo de, de espacio para la movilidad peatonal que, que teníamos, ¿no? Realmente no es una banqueta, sino solamente un cordón donde pues, se privilegia el espacio para que algunos puedan estacionarse y esta es pues la misma calle hoy, es calle Junco de la Vega, donde se eliminan estos espacios para estacionamiento, se generan, sí, bahías de ascenso y descenso eh, para no obstruir la viabilidad y que... Eh, eh, quienes vienen a distintos orígenes y destinos en auto, puedan hacerlo de forma ordenada, también para transporte público, eh, se arborizan, se eh, instala eh, eh, mobiliario urbano para que estos espacios también algo muy importante es que no solo sean para transitar, sino también puedan ser para estar. ¿no? Entonces, al, al colocar, hemos colocado columpios, hemos colocado estas son las mesas de ajedrez, eh, bancas, etcétera, que... que en esta condición, eh, que haya sombra, que sean confortables, que sean seguros, que estén iluminados por las noches. Eh, esto es la misma calle de otro lado. Eh, muchas veces, dependiendo del tipo de calle, a veces eh, van los carriles confinados, en este caso es compartida, pero sí buscando, eh, señalizando tanto vertical y horizontalmente y generando las condiciones que desincentiven las velocidades para no poner en riesgo a ningún usuario. Esta es otra de las calles también, en, en García Ruel otra calle bastante hostil no como se dice este en Monterrey eh, se dice pues nadie camina en Monterrey pues en este tipo de calles claro que nadie quiere caminar a 40 grados y no hay una sombra no hay donde cruzar no o sea pues creo que este eh, eh, antes hicimos un a Monterrey no caminable no es que no se pudiera caminar y esta es la misma calle una vez intervenida y pues está ahora llena de gente caminando bueno aquí el ciclista debería ir abajo pero bueno, este, eh, eh, las condiciones empiezan a cambiar y esto empieza a generar más eh, viajes peatonales de acuerdo a los últimos estudios esta foto parecería que es montada este, realmente estas son las condiciones de, de nuestros entornos en muchas ciudades de México aquí, bueno el, el, el, el joven esto es una clínica de rehabilitación entonces es pues, constante que sucedan este tipo de cosas eh, en muchas personas con, con algún tema físico, temporal o, o o, o permanente, pues no pueden acceder a estas clínicas, entrar o salir por este tipo de, de obstrucciones. Y hoy, bueno, pues estas calles intervienen para que todas las personas, independientemente de sus condiciones, puedan moverse de manera segura en estos espacios. Eh, esto va también pues de la mano de mobiliario para el transporte público, no solo las bahías, pero también van complicadas con transporte público con las autoridades Algunas, como les decía, van confinadas, otras no. En algunas hemos bajado cables, ¿no? dependiendo del presupuesto y la participación de los distintos sectores públicos, pero las prioridades siempre van en, en términos de intervención peatón eh, y con bueno, el espacio que exista. Primero es el espacio para los peatones, después el de los ciclistas, transporte público eh, y después transporte privado. Entonces ya dependiendo la sección y las condiciones de las calles, pues vamos definiendo la, la distribución de estos espacios, las geometrías pero siempre con estas prioridades. Entonces habrá calles donde eh, podemos mantener los dos carriles o incluso podemos, como en este caso, mantener el estacionamiento. En esta calle se mantuvo el estacionamiento, pero no se sacrificó. O sea, una vez que teníamos resueltas las banquetas, la ciclovía y eh, el, e incluso aquí en Parmellano, No en todos los espacios cabe, cada calle es distinta. Algo importantísimo también, esto se ha complementado con parques de bolsillo. O sea, para ir haciendo estos espacios más interesantes, eh, y zonas de estar muchas esquinas el campus se ha abierto eh, ya mover recorrido sus rejas para generar estos espacios con distintos servicios ¿no? eh, comerciales eh, contenedores food trucks eh, y donde se dan distintas actividades conciertos etcétera y, bueno, muchas veces aún sin sin un programa estos espacios pues son aprovechados eh, por estudiantes por vecinos nuestros ¿no? eh, son distintas acciones en algunos casos donde no hemos podido recorrer las barras por algún tipo de uso o restricción, pues se busca también activarlos a través de galerías, que las calles sean divertidas, que sean entretenidas, que no sean solamente de paso para que eh, puedan funcionar de otra forma. Eh, murales, eh, distintas intervenciones, estas son nuestras oficinas, bienvenidos cuando estén por Monterrey. Eh, eh, y bueno, activaciones diversas, un programa de arborización que acompaña esto también, de la mano de la comunidad y de los estudiantes. Y bueno, algunas de estas calles han recibido reconocimientos, pero bueno, pues más que el reconocimiento por las intervenciones, pues es el, el poder ir cambiando esta, este paradigma y que la sociedad empiece ya a pedirnos más este tipo de intervenciones. ¿no? Eh, un poco nuestro eslogan es, pues en la calle cabemos todas las personas eh, y pues a través de intervenciones que muchas veces son, son más sencillas de lo que parece y demás hemos ido pues, cambiando esta, este paradigma de, del Distrito Tech. Muchísimas gracias. Eduardo, muchas gracias. Eh, ya no sé quién está pensando lo mismo, pero me gustaría que Eduardo eh, manejara o gestionara mi barrio, ¿no? que quedara tanto, también como, como Distrito Tech. Y bueno, Néstor, eh, adelante, por favor. Gracias, estimados. Muy buenas tardes y bueno, muchas gracias a todos los que están conectados. Eh, voy a seguir entonces con la presentación que se encaja perfectamente en muchas de las variables que comentaba Eduardo, que comentaba Berenice también, sobre cómo podemos lograr que estas calles realmente logren una mejora. Pero ahora vamos a abordarlo desde la perspectiva de herramientas tecnológicas. Entonces, ¿cómo podemos hacer, por ejemplo, ese modelado de la calle? que estaba mostrando Eduardo, cómo podemos analizar el impacto para validar si eh, el espacio que estoy generando es seguro, por ejemplo, para reducir eh, accidentes o para garantizar, por ejemplo, una velocidad de tráfico en particular, o bien, por ejemplo, cómo podemos garantizar eh, que los árboles que estoy proponiendo en mi urbanismo realmente den ese nivel de servicios, ese nivel de sombra que estoy esperando eh, para que el espacio público pues, sea realmente habitado y sea realmente confortable. esas son algunas de las preguntas que quisiéramos resolver en esta última parte de este primer taller, y por eso preparé pues, esta presentación de estas herramientas tecnológicas para el diseño de calles completas. Antes de eso, quisiera hacer una introducción, porque todo lo que vamos a mencionar a continuación tiene que ver con una metodología de trabajo de modelado tridimensional. Básicamente, esta metodología permite crear un gemelo virtual, para ponerlo en términos muy simples, un modelo digital inteligente que se parece mucho a un Lego, digámoslo así, donde vamos a poner los diferentes elementos que pueden conformar, en este caso particular, una calle. Y con estos elementos, como no solo estamos haciendo un esquema, sino un gemelo virtual del proyecto, vamos a poder medir, por ejemplo, el nivel de servicio que estoy generando, voy a poder medir, eh, por ejemplo, el impacto que estoy generando en las calles, voy a poder medir diferentes variables bien relevantes, sobre todo para el resultado final que estoy esperando al intervenir una calle en particular. Esta metodología, Building Information Modeling, ha sido eh, ampliamente estudiada y es muy popular hoy por hoy en el desarrollo de proyectos de obra pública en general. La razón de su popularidad es que genera eficiencias tanto en etapas de diseño, eh, en etapas de coordinación de ingenierías, genera beneficios, por ejemplo, porque permite compartir de forma mucho más efectiva las intervenciones que quiero hacer sobre el territorio. y Por ejemplo, eso puede ser una variable importante cuando tengo que compartir mi visión del proyecto con las comunidades y tengo que también probablemente eh, refutar ciertas eh, posiciones negativas que puedan tener respecto a la intervención. Pues cuando lo hago a través de los datos, a través de los gemelos virtuales del proyecto, pues la forma en que las comunidades pueden entender los proyectos pues mejora significativamente. Y ahí pensamos únicamente en planeación, pero como este modelo, este Lego digital que estamos armando de ciudad, eh, también tiene elementos de ingeniería detallados, eso permite que por ejemplo cuando quiero determinar el costo que va a tener la intervención pueda hacerlo de forma muy precisa y de manera prácticamente automática y todo esto pues sumado también a que por ejemplo cuando lo voy a construir también voy a poder identificar a través de este modelo digital que me faltó, que tal vez estaba pendiente dentro del modelo antes de llegar a la obra y eso también evita sobrecostos. Como ven, es una cascada de beneficios la que genera esa metodología y eso ha hecho que hoy por hoy pues sea un estándar en proyectos de obra privada y eh, paulatinamente sea también un estándar en proyectos de obra pública con grandes avances de diferentes entidades. Eh, pues bueno, justo vamos a hablar entonces hoy eh, de, de cómo esta metodología de trabajo que creo que ese esquema, ese modelo digital 3D ejemplifica muy bien, pues aporta en este caso a la construcción de, de mejores calles para México. Eh, para quienes tal vez se conectaron tarde pues me presento antes de hablar, de hablar de la agenda yo soy Néstor Jaimes y soy especialista técnico de Autodesk eh, y la agenda pues que les propongo para el día de hoy pues tiene que ver con estos cuatro puntos que quisiéramos abordar el primero sobre cómo podemos hacer un modelo de una calle completa cómo modelamos los andenes, cómo modelamos la calle en sí misma los elementos de urbanismo, bancas, la ciclovía por ejemplo cómo podemos modelar todos estos elementos Después de esto eh, pasaremos a un modelado ya no de una sola calle, sino de una intersección, como a un modelado en este caso de una intersección, y pasaremos a otros eh, tres puntos que tienen que ver con análisis de soleamiento, donde puedo identificar si, por ejemplo, el urbanismo o los árboles que estoy instalando en el espacio urbano son suficientes para que en una hora en particular, donde pienso que va a tener un pico de uso, si se den realmente condiciones de confort o no. Eh, y pues pasando al tercer punto la idea también es validar que claro queremos eh, garantizar que existan calles de buena calidad pero no quisiéramos eh, que pues, generamos restricciones o, o, o, o resultados que pueden ser contraproducentes como por ejemplo que por reducir el tamaño de una intersección pues no logre que pueda transitar un camión que es vital que pueda entrar por ejemplo un edificio así que también vamos a analizar en ese tercer punto los radios de giro ¿Cómo puedo modelar eh, que por ejemplo un camión tipo que tenga que pasar, o un vehículo tipo, pues realmente logre dar esta curva dentro del radio de giro. Y en el cuarto punto, eh, vamos agregando pues cada vez más capas, el cuarto punto tiene que ver con simulaciones de movilidad. Y las simulaciones de movilidad lo que buscan es medir el performance que va a tener este modelo de calle completa, pero en términos de la longitud de cola, por ejemplo, que tiene la intersección, la cantidad de vehículos que se están acumulando, el tiempo promedio en que un vehículo entra de un punto y sale de otro punto. En ese componente de, de simulaciones de movilidad tiene mucho que ver ese proceso de levantamiento de información, por ejemplo, que hablaba Eduardo, de identificación de matrices origen-destino, porque básicamente la simulación de movilidad es un contraste entre la curva que podamos tener, por ejemplo, como curva de oferta de infraestructura y la demanda que pueda tener sobre la misma que viene de esas matrices origen-destino. Entonces, la idea de hoy es hablar de estos cuatro puntos, empezando por ese modelado de calles completas. Entonces, lo que se ve a lo largo de este video, que es cortesía de Balkan Architect, eh, es básicamente cómo llegar a este resultado final. Acá ya vemos el render, vemos el paso de cebra, vemos algunos elementos por acá de volardos, algunos elementos de árboles, bancas, mobiliario, escaleras, digamos que es la integración completa. Y este modelo digital, eh, pues no solo, es, no solo tiene un enfoque visual, realmente si yo por ejemplo de este modelo, quisiera calcular la cantidad de concreto que necesito, los metros cuadrados que requiero, por ejemplo, de baldosas para, eh, para todo el espacio urbano o el tamaño de la logística de intervención, pues puedo también usar ese mismo tipo de modelos. Entonces, por eso son tan interesantes justo el, el, el usar ese tipo de modelos eh, para hacer ese análisis. Entonces, ¿cómo se construye? Básicamente, eh, para quienes tengan el contexto, acá ya empezamos a hablar de herramientas tecnológicas y una de esas herramientas que está pensada en, por ejemplo, identificar que los elementos que mencionó Berenice estén presentes dentro del modelo, pues es Revit definitivamente. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en soluciones como Revit? En Revit podemos... A, en caso aparte, modelar, por supuesto, edificaciones, pero también acá podemos modelar todo el ambiente circundante en torno a esta edificación. Entonces, esto nos permite jugar un poco con, claro, por supuesto, queremos generar un espacio de calidad, un espacio público de calidad, pero también nos permite entender desde una perspectiva de, de ambiente de, de construido, eh, pues cuál va a ser esa interacción del espacio público con las edificaciones existentes, por ejemplo. Entonces, en este caso en particular, eh, pues, se parte de, de una edificación y sobre esta edificación, creo que recuerden, pues, este, este escenario base, pues, vamos a empezar a construir los diferentes elementos. Aquí tenemos, por ejemplo, una losa de piso básica y sobre esta losa de piso, eh, pues, podemos empezar a hacer diferentes modificaciones y agregar otros elementos. Entonces, ¿cómo funciona este, este Lego que les mencionaba? Entonces, acá básicamente puedo crear, por ejemplo, bien puede ser sobre una base de plano o bien puede ser de diseño libre, eh, pues esta polilínea, este polígono que va a reflejar las áreas duras, las áreas de suelo que permeable que voy a tener, que va a reflejar las áreas que voy a tener de estacionamiento, de subida y bajada de peatones, todo eso puedo modelarlo acá básicamente como un polígono, que es esa línea color fucsia que pueden ver en pantalla. Una vez completo ese modelado de esta línea, aquí estamos haciendo pues un poco más de detalle, porque realmente lo que estamos creando acá es justo este, este elemento de borde, este hilo eh, de la, de la losa, eh, y justo terminamos este borde y ya tenemos pues una placa completa. Entonces tenemos ya, digamos, por ejemplo, la placa completa de pisos. Ahora, puede que esta placa de pisos haya creado, acá estamos hablando de modelos digitales inteligentes que tienen propiedades, entonces cuando creo esta placa puedo decidir el espesor y las capas que va a tener esta placa. Y eso es justo pues lo, que, lo, que, lo que se quiere hacer también. Que te pueda venir, editar el tipo y decir que esto es una estructura, por ejemplo, eh, de adoquines y que el adoquín pues tiene una capa de arena y tiene una capa de substrasante y pues tiene unos adoquines y plantear, digamos, y ponerle todos los espesores y también si estoy pensando por ejemplo en hacer una zona verde pues puedo ponerle también el, en, el, en el caso un espesor eh, de tierra únicamente y un espesor pues, de una capa vegetal y darle también incluso los acabados la textura que era justo lo que estaba pasando antes en el video donde digo bueno esto va a tener una apariencia de césped, va a ser color verde, se va a representar de esta y esta manera eh, con, esta, con estas eh, modelaciones pues vemos que acá hay que hacer alguna especie de ajustes, tengo que revisar que los niveles estén, sean correctos, sean apropiados hay algunas herramientas también que permiten ajustar el aspecto ya de las eh, pendientes que tengo, que pueden ir en doble vía eh, en, el, en el caso puntual de diseño de espacio público. Pero básicamente acá lo que estamos haciendo es el modelado inicial, el modelado inicial a nivel de, de las zonas rígidas, de las zonas eh, permeables, el modelado inicial como de todos los elementos. Entonces avanza, el modelo avanza poco a poco, aquí ya pues tenemos un poco más de detalle de, de modelado interno dentro de Revit, eh, aquí pues también si, eh, si quisieran pues hay una gran cantidad de recursos, mismo este video que estoy mostrando pues puede servirles como, como recurso de aprendizaje eh, de Balkan Architect para que pues, puedan hacer este modelado de, de espacio público, de, de, de ese landscape de, de ciudad. Eh, aquí entonces seguimos con el proceso de modelado, la idea es poder avanzar, definimos otros elementos y empezamos, ya una vez tenemos definida, por ejemplo, la calle, empezamos a definir la señalización. Entonces esta señalización podemos crearla eh, como una capa de piso, por ejemplo, y en esta capa de piso pues, va a tener un espesor mínimo, básicamente refleja el espesor que va a tener la pintura eh, para la señalización. Y sobre esto, pues ya siguiendo los manuales apropiados que tienen una norma sobre cómo debe ser esta señalización, pues ya puedo hacer el, el modelo. De, de, este, de este proceso que va a empezar a darle mucha más cara también y a definir los espacios, donde vamos a tener giros, donde no, ¿Dónde vamos a tener una cebra, donde no, bueno acá podemos ya empezar a darle mucho más color a esto eh, lo que ven en pantalla es básicamente el proceso paso a paso de, de, de cómo llegar a a ese modelo, entonces vamos construyendo el eje, vamos construyendo también por aquí los pasos de cebra eh, con elementos de copiar, con un array convencional que se conoce en, en AutoCAD eh, pues bueno, acá vamos haciendo básicamente lo mismo y vamos a empezar ya a, a definir y acotar pues bueno, los, los pasos eh, las secciones tal vez que pueden ser un poco más reducidas, todo eso empezamos ya a definir es un proceso que vamos a adelantar un poco el video porque pues estamos haciendo una intersección una calle completa dentro de, dentro de este video explicativo. Eh, pero pues básicamente este es el objetivo. Seguimos avanzando, seguimos con la modelación, se modelan ya todos los elementos y el resultado que tenemos, acá podemos ir saltando entrevistas, ¿no? y viendo cómo va el modelo completo. Pero el resultado se va a ver más o menos así. Una vez terminamos, completamos ya todo el diseño, todo el dibujo, eh, validamos pues que en la vista 3D, la visual sea la que estamos esperando y ya empezamos a ver ahí las líneas, eh, por ejemplo, de separación o de líneas de tráfico. Entonces, eso está pensado en garantizar sobre todo aspe aspectos visuales, pero pensemos que el, el uso de estos modelos digitales, por ejemplo, el uso de aplicaciones incluso de realidad virtual o de avanzada, pues pueden permitir que la percepción que se tenga del proyecto sea mucho más acertada y mucho más clara. Entonces cuando puedo, por ejemplo, abrir un debate con una comunidad con un modelo tridimensional como estos, pues la conversación es distinta, porque puedo digamos, trabajar en muchos de sus miedos, que resistencias que puedan tener al cambio gracias a que la información ya no va a ser un plano que tal vez estaba más relegado para arquitectos, para ingenieros, sino un modelo tridimensional que como el mundo ustedes 3D, pues va a ser mucho más sencillo de entender y, y aplicar pues ese, ese tipo de, de tecnología para ese tipo de relaciones con personas que no tengan el contexto, eh, después de esto viene señalización y acá empezamos vas a, a ver ese concepto del Lego. entonces dentro de Revit yo puedo cargar diferentes objetos o familias y esos objetos familiares los puedo ir emplazando dentro de cada uno de estos espacios, entonces aquí puedo tener cargadas bancas, puedo tener cargados coches, puedo tener cargadas jardineras completas, eh, puedo tener cargado una gran cantidad de elementos, y justo lo que está pasando en el video es que se están señalando pues cuáles son estos elementos, acá tengo por ejemplo una vara de estas que tenemos en, en los parqueaderos de subir y bajar, empezamos a instalarla eh, y lo propio pues con otros elementos de mobiliario urbano, sillas árboles, digamos todo lo, lo, que, lo que lo compone eh, tenemos plantas, también vamos poniendo las plantas vemos, pues, empezamos a hacer una distribución ya más de, de urbanismo y sobre esa distribución de urbanismo pues ya ajustamos ciertos detalles pensando pues, en, ese, en ese resultado visual final. Empezamos aquí con los coches entonces los coches también definimos una zona de parqueo y acá empieza a, a, a jugar un poco con, con el modelo, es decir, bueno a modo de Lego, ¿dónde estarían ubicados estos coches? ¿tengo suficiente distancia para aparcar ¿no la tengo? Pues, bueno, acá puedo empezar a tener ese, ese dimensionamiento eh, hago el ajuste, hago los respectivos ajustes, voy complementando el modelo, la idea es que pueda tener al final un modelo completo de la calle. Por acá, por ejemplo, cargamos una jardinera completa, entonces puedo descargar ese tipo de objetos, de, por ejemplo, mencionar alguna opción Beam Object o algunas otras librerías de Reino Unido, por ejemplo, que también hay algunas en Latinoamérica, eh, y con estas librerías puedo empezar a armar pues, este, este proyecto de calle completa que estoy formulando. Eh, así como añado estos elementos de mobiliario, estas jardineras, puedo añadir también elementos, eh, por ejemplo, como sillas o puedo añadir un, un murete, añadir estos elementos de, de diferencia de nivel. Eh, y pues sobre esto empiezo ya a construir esa propuesta de diseño urbano que estoy, que estoy pensando. Si voy avanzando, empiezo a poner ya elementos de mobiliario, dónde van a estar las sillas, tengo espacio suficiente, se garantiza una circulación, pues bueno, ahí puedo ya empezar a analizar estas variables desde el modelo 3D. Eh, y pues con todos estos elementos que empiezo a cargar pues ya vemos que el modelo empieza a tomar una visual totalmente distinta entonces ya puedo ver elementos de escalera, elementos de jardinera elementos de volardos de iluminación, coches el, el, el, digamos, la señalización correspondiente, eh, los volardos a calle, digamos todos los, los elementos importantes dentro, dentro del modelo el elemento importante acá también es que sobre esta propuesta de calle puedo automáticamente generar un render, entonces a pesar de que la calidad visual que tengo acá en este modelo 3D está bien la idea es que con el menor esfuerzo posible pueda rápidamente generar un render y validar pues cuál va a ser ese aspecto, ese resultado final que voy a tener dentro del video. Y ese es pues el tipo de resultados que puedo tener. Acá puedo ver, por ejemplo, la barra de parqueadero que estaba instalando, los elementos de luminaria, los árboles, los volardos, puedo ver como todos los elementos. Entonces, esto, este tipo de modelos, pensando en, en garantizar eh, que se cumplan todos los elementos que mencionaba Berenice para una calle completa, pues puede ser una aplicación tecnológica muy interesante y un muy buen punto de partida. Acá tenemos un poco el resultado final que se logra. Ahora bien, pensemos en una intersección. Entonces, en una intersección tenemos un... Eh un elemento similar, ya que tenemos avanzado un poco el, el modelado de la calle, la señalización eh, y acá básicamente lo que vamos a hacer es completar, esto, básicamente ajustando las diferentes pendientes que se puedan tener, eh, esto ya es un poco más de modelado detallado para garantizar digamos que también desde la perspectiva ya hidráulica pues no se, no se inunde por ejemplo esta nueva calle que estamos haciendo, eh, por eso tenemos que ajustar ciertas pendientes y acá lo que se hace en este video es justo pues, ese, ese ajuste a nivel de, de las diferentes pendientes y, y unión entre, entre varios puntos. El resultado final pues para avanzar eh, sobre, este, sobre este modelo es el modelo ya completo donde puedo tener adoquín, donde puedo tener el bordillo, donde puedo tener por supuesto la estructura de concreto, donde tengo los pasos de ciclistas, donde tengo pues todos los elementos eh, correctamente modelados y esto pues nos da una visión mucho más holística, completa de lo que va a ser el, la, la intervención sobre la calle. Eh, vemos acá las áreas permeables como una muy buena práctica también para reducir pues esa, esas cargas que se pueden generar sobre el sistema de alcantarillado pluvial eh, y pues en general pues esto es como lo que podemos ver, el nivel de detalle que se sí tiene es bastante interesante eh, también porque cuando creo una capa de piso como les decía puedo definir las propiedades, entonces puedo decir no solo que tengo una capa de piso sino que esa capa de piso pues tiene una estructura en particular, entonces acá puedo a través de herramientas como Revit eh, darle un gran nivel de detalle a ese componente de urbanismo que estoy planteando dentro de mi propuesta y puede ser una muy buena alternativa una muy buena herramienta para eh, las postulaciones que están, que están generando en este momento, entonces pues es una invitación también a, a ver este ese software como una posible solución a nivel de, de materiales también pues la idea es darle ese componente realista y pues también aquí podemos no solo generar tal vez un sketch eh, gris sino realmente poner los colores y empezar a ver pues cómo juegan este tipo de variables con, con otros aspectos del modelo eh, bien, bueno aquí cerramos entonces la primera parte, que estábamos viendo cómo hacer el modelado de estas calles completas vimos entonces que básicamente hablamos de modelado 3D, de generar ciertos sketches, de definir una materialidad, de definir ciertas capas cuando estoy trabajando con, con capas de piso y esto complementarlo con objetos de mobiliario que ya están prediseñados pues es una buena forma como de apalancarnos en cosas que ya existen para plantear esa propuesta de calle completa o esa propuesta de intervención que estamos buscando Ahora pasamos al segundo punto. El segundo punto tiene que ver con cómo garantizamos que esa situación que planteaba Eduardo de tener eh, un espacio público, pero por ejemplo tener temperaturas de 40 grados, no tener elementos de sombra. Lo que genera es que, a pesar de que ponga diferentes elementos de mobiliario, pues ese mobiliario no se use. Entonces, lo, como lo que queremos acá es prever con la metodología BIM qué es lo que va a pasar cuando construya evidentemente el proyecto, pues qué bueno sería poder también modelar si, la, si las propuestas que tengo de árboles para instalar, por ejemplo, la edad que estoy proponiendo, la altura, va a ser o no efectiva para el, el resultado sí, que quiero generar. Screen, y acá... Eh, viene de nuevo otro video, del, cortesía del, del, del mismo autor, Balkan Architect, eh, que muestra pues, que una vez instalo esos elementos de tipo árbol dentro del modelo, puedo hacer análisis de soleamiento. Esos análisis de soleamiento vienen del mundo de edificaciones, están pensados más para garantizar, por ejemplo, que dentro de una edificación la orientación que estoy planteando eh, sea positiva para reducir, por ejemplo, las cargas de enfriamiento de ahí más o menos viene pues este componente de analizar cómo está llegando el sol o también puede servir en una edificación para analizar cómo maximizo el aprovechamiento de la luz solar por ejemplo, pero acá estamos usando un uso parcialmente diferente, entonces estamos buscando que ese modelo que generamos por ejemplo de calle completa, podamos someterlo a una sesión de, de soleamiento digámoslo así donde yo defino si quiero, de dónde quiero que venga el sol, qué tipo de, qué día del año así que estoy modelando, qué, en qué coordenadas encuentro, porque eso determina la latitud y el radio y, y, y el el ángulo de incidencia solar también, entonces pues es, es, una, es una ventaja y una ventana de oportunidad bien interesante. Cuando hago ese tipo de análisis y vamos a avanzar un poco que estamos en la parte como de las configuraciones, pues vemos que empieza a salir acá un sol dentro del, dentro del modelo, entonces acá es donde ya analizamos la orientación que tiene en particular la edificación y con esa orientación pues empiezo a decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo le da el sol a este proyecto a la 1 pm? ¿Cómo le da a las 3, a las 4? Si la gente acá por la matriz origen destino veo que sistemáticamente sale a la 1 de la tarde ¿Estoy generando un ambiente lo suficientemente cómodo para que puedan caminar o estoy tal vez dejando de lado esta variable? Pues bueno, esos son el tipo de preguntas que justo podemos respondernos con ese tipo de análisis de soleamiento. El resultado final puede ser, por ejemplo, un video donde en esos videos pueda eh, analizar en diferentes horas eh, cuál va a ser ese comportamiento. Y acá ya que allá podemos hacer un análisis más eh, a, a nivel de performance del resultado final que quiero generar eh, y con esto pues puedo ya... Eh, generar estos marcos y generar estos videos donde como vemos tengo una simulación completa y puedo ver en diferentes horas pues cuál es la sombra, dónde va a pegar qué es lo que va a cubrir realmente y pensar también a través de este tipo de modelos si por ejemplo instalar arbustos es suficiente o no, si el árbol tal vez que estoy pensando eh, hace parte tal vez del, del manual de urbanismo que tiene la ciudad y además de esto pues eh, la altura la, el caja cuánto los estoy ubicando por ejemplo, pues pueden ser variables también que puedo analizar acá desde una perspectiva de sombreamiento de nuevo, insisto, es una, una funcionalidad que opera también muy bien para edificaciones, para reducir cargas térmicas, pero acá pues, estamos pensando más en, en este tipo de usos, pensando en cómo se va a comportar ese proyecto eh, en diferentes momentos del día. Y este pues, es un análisis bien interesante y vale la pena hacerlo también teniendo en cuenta las condiciones particulares que tienen nuestras ciudades. Pasemos al tercer punto. El tercer punto tiene que ver con, siguiendo la secuencia, ya ¿no? hicimos el modelado del espacio público, ¿no? hicimos un análisis de soleamiento, definimos los elementos de urbanismo que requerimos, Ahora necesitamos garantizar funcionalidad. ¿Y cómo garantizamos funcionalidad? Acá estamos hablando de funcionalidad como que, por ejemplo, por hacer una reducción de un carril, pues no queremos que ahora no pueda entrar un vehículo que es clave para muchos negocios que están dentro de esa calle, por ejemplo. ¿Y cómo podemos garantizar que esto no suceda? pues Bueno, hay herramientas como en este caso Vehicle Tracking, que funciona sobre Civil 3D. Y Vehicle Tracking lo que nos permite es básicamente manejar el, los alineamientos que pueda tener de vía pero hacer simulaciones sobre cuál va a ser el comportamiento que va a tener un camión por ejemplo de un número determinado de ejes eh, cuando pase por esa vía, entonces también acá estamos más desde el lado del, del componente técnico de ingeniería de garantizar que el radio de gira sea amplio suficiente, garantizar que las calles sean seguras también porque si no logro y no pongo un radio de gira apropiado, eh, pues esto puede promover que se generen mayores accidentes también entonces pues es una buena forma de garantizar buena movilidad, de garantizar seguridad también en las vidas y de pues darle mucho mayor nivel de detalle, sobre todo al componente en este caso de la funcionalidad que pueda tener el proyecto eh, de la misma forma, acá tenemos otro ejemplo, básicamente analizamos eh, lo mismo, básicamente se determina el recorrido, determina el tipo de vehículo que quiero usar, por dónde quiero que pase, este vehículo puede usar pues, como guía la, la vía que ya he diseñado y sobre esta guía pues puedo a analizar bueno, en diferentes momentos, en diferentes marcos de tiempo, desde diferentes perspectivas, si el espacio es suficiente o no, entonces también es una, una perspectiva también que, que busca garantizar ese nivel de servicio y que todos los diferentes modos de transporte puedan ser atendidos de manera efectiva. Y acá pasamos al cuarto elemento, uno de los más interesantes, porque responde a la pregunta de, bueno, por supuesto, si mejoran respecto del espacio público, eh, estamos buscando que el peatón como, como sujeto priorizado dentro de esa estructura de transporte, pues sea el beneficiado, pero eh, realmente, ¿qué tanto se beneficia? O cómo, por ejemplo, este, esta reducción del carril impacta o no impacta, porque también puedo determinar si no impacta, eh, a la movilidad en general. Porque, por ejemplo, puede que esté lidiando con temas como que la reducción del carril eh, va a generar mayor tráfico, pero puede que a través de un modelo digital inteligente pueda demostrar de forma cuantitativa que no se, me, que no se aumentan necesariamente las colas por una reducción de un carril. Y ahí es donde las simulaciones de movilidad tienen que tienen que un papel bien importante. Básicamente lo que nos permite es determinar en función del nivel de servicio, eh, pues, qué impacto o qué intervención realmente tiene sentido dentro de ese territorio, dentro de esa casa. Entonces, ¿qué es una simulación de movilidad? Una simulación de movilidad básicamente es un contraste entre la oferta, oferta en este caso de infraestructura, la cantidad de, de el ancho que pueda tener por ejemplo un andén la cantidad de carriles que pueda tener en una vía eh, con la demanda que básicamente viene de la matriz origen destino la gente sea dónde se mueve, cómo se mueve en qué modo y pues ese proceso ya viene de un proceso de, re, de, de, unos de recolección de datos, de aforos vehiculares pero se suma a este modelo digital para pues, aportarle el componente eh, de la demanda que se pueda tener sobre, eh, sobre el proyecto entonces esas simulaciones son bien interesantes se pueden hacer en diferentes modos Puede hacer simulaciones de peatones, puede hacer simulaciones de bicicletas, puede hacer simulaciones de vehículos, puede hacer simulaciones de intersecciones completas donde tenga diferentes modos, puede hacer diferentes tipos de simulaciones. La que vemos en pantalla, por ejemplo, es una simulación de personas y está pensada en esa llegada que se tiene, por ejemplo, a un aeropuerto. Entonces, ¿qué tanta cola sea, eh, se está generando? ¿Cuáles son los tiempos de demora que tengo acá? Esto puede ser, en este caso vemos como una parada de un kiosco, pero esto puede ser un delay, esto puede ser un reductor de velocidad, esto puede ser cualquier otro elemento que afecte la movilidad. Entonces, es una herramienta de análisis sumamente poderosa y permite darle ese componente cuantitativo duro a lo que estamos construyendo. Ahora, ¿cómo se construye? un modelo digital para hacer un análisis de movilidad, pues básicamente lo construye a través de una maqueta digital, esa maqueta digital eh, puedo o bien hacerlo de esa forma que estábamos mostrando inicialmente de, de, desde Revit, ¿cierto? hacer el modelado detallado de todos los elementos y subelementos, o puedo hacer un resumen, digámoslo así, ese resumen lo hacemos desde herramientas como InfraWorks InfraWorks, acá tenemos un ejemplo de, de, que lo usa la prefectura de, de Manaus en Brasil eh, InfraWorks permite que Selecciono un polígono de interés, puede ser la calle en cuestión que quiero presentar al concurso y sobre ese polígono de interés resulta que hay una gran cantidad de información disponible en la nube y lo que hace esta herramienta de InfraWorks es aprovechar toda esta herramienta, toda esta información disponible para generar un modelo digital tridimensional del territorio. Acá estamos haciendo un modelo grande a nivel, digamos, completo de ciudad eh, o de una buena porción de la ciudad, pero pues puedo hacer un modelo significativamente más pequeño, más para, digamos, articulación. Pero el resultado que puedo tener es algo como esto. Y ese es el lienzo base sobre el cual le puedo decir, bueno, puntualmente quiero impactar esa calle, quiero hacer esta mejora y quiero hacer pues un análisis una simulación de movilidad. Que como les decía, esas simulaciones de movilidad pues pueden ser en diferentes frentes. Puedo hacer una simulación de tráfico convencional para determinar el nivel de servicio de una calle, puedo hacer una modelación multimodal para determinar el tiempo de espera que puedo tener en un aeropuerto, en un sistema de transporte masivo, pero también puedo usarlo más como una perspectiva gráfica, para mostrarle, eh, mostrarle a las comunidades o a la gente o de una perspectiva de gestor público, pues realmente qué es lo que quiero, cuál es mi visión de ciudad y cómo espero materializarla. Acá tenemos esa parte del primer ejemplo que arranca, que tiene que ver más con, con esa simulación visual, pensando en, en el proyecto, en la idea, en el sueño detrás de, de construir mejores calles. Pero lo interesante acá es que ese, es, ese modelo que sirvió, aquí venimos de nuevo al, al reuso, a la eficiencia. Y así como usé ese modelo de calles de Revit para hacer un render, acá también puede usar este modelo que uso para el render, ya pensando más en hacer una simulación completa, definir los tiempos, los giros, hacia dónde se mueven las personas pues todos los, los elementos que son bien relevantes para, para este proceso. Eh, acá tenemos entonces el ejemplo que les comentaba de las, de las intersecciones desde, el, desde, la, desde las colas de los aeropuertos, que ya lo vamos a, a, a revisar un poquito más adelante. Eh, pero pues como vemos, la simulación lo que permite es darle el componente dinámico y decir, bueno, realmente el nivel de servicio que espero es bueno o no es bueno. Estoy dejando un espacio para que espere en bus, por ejemplo, para, para que espere en el camión. Va a ser suficiente cuando tenga... 50 personas en hora pico o de repente ya se va a empezar a invadir otro espacio, porque ese tipo de preguntas hoy por hoy se pueden resolver totalmente con tecnología si tengo suficiente información y puedo ponerla dentro de ese tipo de modelos, entonces por eso ese análisis de performance es tan importante. Ahora, también algo mencionaba Eduardo que tiene que ver con esa red de transporte que se correlaciona entre sí y pues lo que podemos hacer dentro de esta herramienta de InfraWorks, Aquí tenemos un poco del modelo que se genera automáticamente. Es analizar ese nivel de servicio, ese nivel de desempeño que pueda tener. Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo funciona una simulación de movilidad? Recuerden el mapa que habíamos generado. Bueno, ahora vamos a generar un polígono. Y en ese polígono vamos a estudiar o analizar cómo se van a comportar una matriz origen destino de tráfico que voy a cargar. Entonces, inicia un módulo de simulación de tráfico. Dentro de ese módulo de simulación de tráfico, casi que están bebidos dentro de InfraWorks, convierto estas vías que tenían inicialmente un componente más arquitectónico en caminos. Ahora ya van a ser caminos, van a ser líneas sobre lo cual va a transitar algo. ¿Qué es ese algo? Yo defino que es ese algo. Puede ser una persona, ese algo puede ser un vehículo, puede ser una bicicleta, pero yo defino, digamos, que corre por ese, por ese corredor. Eh, de esto pues tengo también opciones de giro en cada una de las intersecciones defino hacia dónde puede girar hacia dónde da luz verde digamos el, el componente de semáforos después de eso diligencia la matriz origen destino de dónde a dónde se está moviendo la gente esto implica un trabajo de recolección de información de campo importante eh, pero la, la oportunidad que tenemos acá es de procesar rápidamente toda esa información y tomar decisiones con ella entonces podemos hacer modelaciones como vemos a nivel de semáforo a nivel de, de hasta que estamos pensando más desde, desde, desde la perspectiva de eficiencia de tráfico eh, y pues cuando con esta eficiencia de tráfico la idea es evaluar alternativas bajo la perspectiva de costo-beneficio. ¿Cómo es esto? Pues bueno, por ejemplo, tengo acá una intersección simple de doble sentido con semáforos. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, instalo en lugar de esta intersección una glorieta? Automáticamente puedo cambiar la glorieta y ver el nivel de servicio que se está generando con este cambio. Entonces, desde la perspectiva de un planeador urbano, es sumamente interesante este tipo de herramientas porque puedo tomar decisiones basadas en datos. Ya no solo quiero hacer una glorieta porque, porque claro, por supuesto, mejora ciertos aspectos eh, visuales o si siento que va a mejorar el tráfico, puedo determinar eh, qué tanto mejora ese tráfico, cómo se reducen estas colas a partir de una modelación cuantitativa dura. Entonces, por eso este tipo de herramientas de simulación son tan importantes porque pues, no dejamos de lado ese componente del nivel de servicio que se espera en una infraestructura. Y acá cuando pensamos en peatones, eh, ya para ir cerrando también el tema. Eh, estos peatones, acá venimos ya detallando mucho más el ejemplo del aeropuerto, pero acá quisiera que se visualicen que eso puede ser la entrada al campus universitario, por ejemplo, eso puede ser el mismo ejemplo. vienen en personas de diferentes frentes, acá tenemos los torniquetes para entrar, pasan y ya está. Se está formando cola, no se está formando, bueno, ya, ya veremos y si, si, si ese es justo el resultado o lo que se espera de ese tipo de modelos. Entonces, ¿cómo se hace este modelo? Primero generamos los carrillos. Carriles. En este caso va a ser un walkway donde vamos a tener un, un, un, un doble sentido, por ejemplo. Y en ese eh, camino, de, de, en ese riel de camino, caminable, digámoslo así, de doble sentido, pues vamos a hacer la, la diferente estructura. La idea es que esto refleje fielmente eh, lo que estamos modelando. Acá podemos, tal vez, tomar algunos elementos de los modelos que hicimos en Revit, pero pensemos que acá estamos pensando en un modelo analítico. Entonces, no necesariamente vamos a tener un match uno a uno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para este modelo le es indiferente el bordillo que instalamos para la estructura de pavimento que estamos proponiendo. Para este modelo le es indiferente los árboles o los arbustos o los elementos de espacio público. ¿Por qué? Porque estoy analizando básicamente el flujo. ¿Cómo se van a mover? ¿Se van a mover de manera efectiva? ¿Qué tan efectiva? Pues bueno, eso es justo lo que queremos responder. Después de que creamos, así como creamos caminos, podemos crear paradas. Y cuando creamos paradas, eh, podemos incluirle un tiempo de demora. Entonces, esto puede servir también para analizar, por ejemplo, qué pasa iniciando vacaciones en un peaje. También podría servir. O cualquier cosa que implique que una persona se detenga, haga un análisis y vuelva. Entonces, acá en este caso particular estamos analizando llegadas de un aeropuerto. Tenemos acá las llegadas de diferentes vuelos. Eh, instalamos básicamente estos modelos. Mm. Seleccionamos el, la. El, vamos a hacer una edición de la demanda también. Agregamos esta mar, matriz origen-destino. Vemos de qué nodo a qué nodo se está moviendo y empezamos a correr una primera simulación. Eh, acá podemos determinar también los. Le, en aspectos gráficos puedo mejorar la calidad también de estas personas que están moviéndose. O vemos que por aquí estaban blancas, sin, sin mucho color. Eh, ya vemos que, que se empiezan a, a mejorar esta, esa, ese aspecto visual también. La idea es que podamos tener una simulación que en términos. Eh, pues nos funciona muy bien pero en términos visuales pues también sea bien atractiva entonces acá puedo eh, darles estos diferentes roles, vestirlos de colores diferentes como les digo acá selecciono la, lo que sea que se mueve por ese, por ese carril que estoy generando y con esto pues ya puedo empezar a analizar pues bueno, los tiempos promedio que toma de salida y de llegada de cada uno de ellos la distancia que corre, la velocidad promedio a la que se está moviendo, cuánto se está moviendo de cada uno de ellos y pues lo que les digo, ya desde la perspectiva visual, pues pueden, por ejemplo, generar el torniquete con mayor detalle, la caseta completa, e instalarla también dentro de este modelo. Entonces, el aspecto visual, digamos, que no es un problema, que, sin embargo, quisiera hacer sí, hincapié sobre los aspectos de ingeniería y del nivel de servicio. Entonces, el, la idea acá es analizar qué pasa así. Y ese qué pasa así, lo podemos ver así, por ejemplo, como que tengo estos kioscos, y en estos tres kioscos en particular, voy a hacer que el tiempo de revisión del pasaporte sea el doble. Y solo con eso va a mirar qué tanto cambia la fila. Entonces hago la modelación y veo que significativamente aumenta la cola solo con que el tiempo de verificación acá se aumente en 30 segundos. Entonces, ese tipo de análisis de qué pasa si sí es el que puedo hacer. En este caso para tiempo de demora de, un, de una caseta, pero también puede ser para tiempo de cambio de un semáforo o también puede ser para cualquier otra variable que implique detenerse dentro del modelo. Entonces acá tenemos ese tipo de resultados, y con eso cerramos yo la presentación con las personas que de hecho pues, son el elemento más importante cuando empezamos a diseñar espacio público así que a modo de resumen pues eh, hay herramientas tecnológicas podemos modelar el espacio público podemos modelar el nivel de servicio podemos modelar pues todo y con esto hacer el proyecto que estamos eh, formulando pues no se, no se construya porque está muy bien validado, muy bien estructurado y pues listo para construir Muchas gracias Néstor es yo, sumamente eh... Interesante ver cómo eh, podemos simular a las, a las personas y cómo, digamos, están tan entendidos estos softwares que nos, nos pueden entender sus, sus movimientos, nos ayudan a entenderlos, a ver qué, qué pasaría. Eh, les digo a las personas que han puesto preguntas en el chat que, por favor, eh, sepan que las vamos a descargar, las vamos a contestar y las vamos a publicar, eh, digamos, para compartir eh, a todas las personas que se que se inscribieron, disculpen por no dejar un tiempo para contestarlas en vivo. Y antes de concluir, eh, retomo los últimos momentos de la presentación de Néstor para contarles que eh, la siguiente semana nos acompañará Mónica Castañeda de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas de Jalisco, eh, quien trabajó parte de los diseños de las, de las Paradas de buses eh, de las rutas alimentadoras de mi macroperiférico, este proyecto de BRT que vuelve un anillo periférico, algo, una calle completa, algo eh, que es único en, en el país y que es sumamente interesante este ejercicio. Y cómo eh, podemos ver, o a lo mejor sería interesante ver cómo podrían funcionar, cómo se podrían meter los tiempos de las paradas y esto, como, lo que lo prometió Néstor, junto los buses, junto con las personas y este tipo de cosas, pues vamos a ir empezándolas a pensar. Entonces, por favor, no se pierdan el, el taller de la siguiente semana. Eh. También nos, nos acompañará a Bere, eh, moderará a Ana Villarreal y también nos acompañará Néstor y, y también pues le damos la bienvenida a Mónica Castañeda. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí el día de hoy.